you <laughs> Bien, ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos a este programa de todos los domingos de Real Virtual, donde hablamos de todo lo ocurrido durante la semana en los mundos más allá del nuestro, ¿no? Todas esas cosas sintéticas que algunos nos venden, que otros nos venden de verdad y que otros nos quieren venderlo, pero les pillamos enseguida que no, eso no es así. Entonces, aquí filtramos un poco. Y tenemos también nuestra opinión. Y como las opiniones son muy importantes, que no sean de uno ni de dos solos, porque aquí Ramón y yo, no aquí no somos gurús de nada, siempre traemos a alguien, ya sabéis, el otro día eh, vino una compi, hoy tenemos a Andrés, Andrés que es director de operaciones, ahí queda eh, eh, director de operaciones, ahora está metido en una cosa de fútbol virtual, bifútbol, o sea que, que está ahí. Tiene mogollón de experiencia en, en, en la VR y además mogollón de experiencia de venta al cliente, que eso... Hostia, eso es peliagudo, ¿eh? porque es el que maneja las expectativas. Es el, como te pases tres pueblos, ahí sí que va la mafia a calabresa a romperte las piernas, porque no le has dado lo que tú o el otro esperaba. ¿no? Entonces, bueno, es genial. Eh, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, buenas noches. Bien, pues aquí. Un placer pero... estar aquí con vosotros. sí. Tú ya hemos hablado, déjate llevar, este programa es muy loco. Ahí se hablan de mil millones de cosas y no necesariamente tienes que saberlas todas. Para eso, para eso está Ramón, que tiene todos los datos de todo. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Muy buena, es un placer estar aquí con, con Andrés y, y como decíamos, esta temporada pues habrá caras nuevas también, ¿no? O sea que, que eso es interesante que, que haya más opiniones, como dices Óscar. Mm -hmm. Así que un placer también de estar aquí y, y de contar hoy, no tantas cosas como el otro día porque era el resumen de agosto, pero sí. hoy sí que tendremos pues el programa habitual ¿no? de lo que ha pasado en la última semana. Que salió Jimena con la cabeza ojo. que, que, que le, iba, le iba a explotar la Jimena, pobrecilla. Pero bueno, oye, es, es, es lo que tiene que pasarse por estos canales. Claro, es lo que hay. Claro, era lo típico, una hora y media y fueron dos horas. Hoy, a ver qué pasa hoy. Sí, señor. <risa> Espérate, voy a, voy a ver si consigo eh, ON, darle ON aquí para poder ver lo que vosotros. Estoy del volumen general, te comentan por aquí. Subido el volumen general. Subido el volumen general. A ver si no petamos. Ya lo, ahora no lo decís si está subido o no. Eh, venga, pues vamos a ello Venga, vamos a ponernos en la izquierda Ya sabéis cómo funciona esto Vamos a empezar con los titulares Porque luego la noche, si no, se nos hace eterna Y ya es verdad que hoy hay mucho que contar yo, yo, vamos, yo tengo unas cosas que no sé si vosotros las, las conocéis Pero yo, yo, yo las traigo Empezamos con los titulares Venga, luego, luego las vemos Que siempre hay muchas cosas que ni yo tengo ni idea Lo <risa> cual mola Pues como, como decíamos en el programa anterior ...tenemos en azul marcadas las que vamos a hablar después... ...entonces las voy a decir simplemente el título... ...como Boss ...el precio del visor cambia será elevado... ...los avatares de Horizon tendrán piernas... ...y otras respuestas... Uh -huh. ...luego tenemos una noticia que hablamos en el programa anterior... ...que era la de las pruebas de Bluetooth... ...sobre Pico Neo 4... ...aportan algunos nuevos detalles del visor... ...vale... Uh -huh. ...bueno si no os acordáis... ...fue que por la certificación de Bluetooth... ...salió que iba a tener cámara color... ...la nueva generación de Pico... ...o sea Pico 4... Uh -huh. También se hablaba de hand tracking y, y cositas como la, la pantalla más pequeña o las ópticas más pequeñas, lo cual parece confirmar Pancake. Pero esto ya os digo, si no lo visteis, tenéis el programa anterior, con donde lo vemos en detalle. Luego tenemos sí. que HTC lanza módulos de seguimiento facial y ocular para focus 3. Y una noticia que salió el Kickstarter esta semana pasada es la de Nofio, que Nofio de portugués que es sin cables y bueno es sí. un adaptador inalámbrico sí, eso. Sí. bueno eso, eso es el pasado no y el futuro es ponerle a, a, porque esto es para Valve Index un adaptador que se basa en Wi-Fi 6E o sea 6E vale y lo interesante que dicen es que el hardware que te venden que es una, pues digamos una parte en el visor y otra parte donde se conecta digamos en el, orden, en el ordenador ¿no? Uh -huh. pues lo que permite es que no tengas consumo de CPU y GPU porque imagino que lleva algo dedicado en el hardware, para evitar, por ejemplo, cuando te haces streaming con Quest, sabéis que pues, la GPU tiene cierta carga de la compresión, pues en este caso comentan que no, que no que no existe ese, ese inconveniente. ¿no? Y luego, otra cosa que dicen es el codes que utilizan, sin pérdidas visuales, dicen ellos, ¿no? o sea, sin diferencias perceptibles de la calidad de imagen, aprovechando el innovador codes desarrollado por IMRNS que se basa en la percepción humana para codificar y comprimir información imperceptible para la vista. No me creo, no me, no me creo <risa> nada, o sea, no me creo nada eh, lossless, o sea, de verdad, eh, un, un codificador en tiempo real de vídeo sin latencia lossless eh, metido ahí en una batería encima de tu cabeza. Eh, si estás dos, dos horas y media, dos horas y media. Eh, yo no, no, no, o sea, mira que no, o sea, yo que sé, que mi trabajo yo nosotros utilizamos compresión, eh, estamos todo el día retransmitiendo y, y siempre buscando cosas y a mí eh, cuando dicen estas cosas no mola mucho, esas cosas de perspectiva, de tal, cuando meten palabras raras, Andrés, tú, tú como director de, de operaciones, cuando tú cuando ibas con un cliente metías palabra, palabra, palabras, ¿no? o sea, palabras raras para intentar convencerle. Eh, o, o, o la, la, idea, la idea es convencerle pero que funcione Es decir, el equilibrio Yo este vídeo cuando he visto la promo que parecía un poco teletienda Ya me ha levantado un poquito la acceso Empezar <risa> blanco y negro, los cables Esto, esto, esto Sin embargo, a ver, promete, promete esto. Pero hay que probarlo promete, ¿A, ¿A quién no le ha pasado esto? ¿A quién no le ha <risa> pasado esto? A mí o nunca, a mí no, pero bueno. A mí en la vida tampoco, pero bueno, no sé Y yo no sé lo que, de dónde está tirando eso Debe tener, el USB lo tiene conectado eh, soldado, Porque eso tiras eso y sale disparado a la, a, a la siguiente. Entonces, eh, eh, no sé, sí, eh, packs, aptx, pero aptX para vídeo. Eso tenemos que verlo. Eh. Tenemos que ver a ver la compresión de esa. Eh, ¿Cómo son, se llama? Son aproximadamente 384 euros. ¿vale? Ahora mismo, si lo quieres, si lo quieres apoyar, y lo envían la, la primera oleada, el primer batch en, en marzo del año que viene. Y la segunda, que la que está disponible ahora mismo, en abril. O sea que, que todavía queda tiempo, ¿vale? Estamos hablando de 2023. Ojalá, mía. Cuando serían otro. los envíos. Y es interesante que, que han superado. O sea, quiero decir, buscaban 212.000 euros y tienen más de medio millón de euros ya. 1.300 patrocinadores ahora mismo que estoy mirando. Oye, eso, eso lo hemos visto en ferias y eventos ¿eh? Que alguien se lleve sí, eso, ordenador así sí, eso es verdad. Lo que no hemos visto es la, la llorera ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué la vida? Ah, no, es verdad que estas cosas como marketing Mala cosa, mala cosa Pero bueno, ahí tenéis el ahí tenéis el cacharrito eh, 6E, ¿no? Este, este que dicen que iba por 6 o por 6, 6E El... el y que no 66. tienes que comprarte un router wifi Que lo lleva todo dedicado y eso me parece un acierto Y creo que, ¿te acuerdas el pincho este que se hablaba De, de Oculus de Meta, ¿no? Pues, y... un poco. Hombre, esto Andrés eh, para, las, para los eventos Tú que has estado en miles de eventos Esto mola, ¿no? El ponerle... pues Sería perfecto, por supuesto A nivel de cable siempre complica mucho Lo que pasa es que cuando Te pones con conexiones, ya sabéis que En eventos precisamente a veces no es lo mejor es pues que diga, sí, es porque en el evento hay interferencia a mansalvo. El cable, en la vida. El cable, el cable allá donde vaya, luego llegas con el wifi y resulta que te está metiendo ruido el de al lado, que alguien tiene un microondas enfrente, que alguien está retransmitiendo lo que no debería ahí, que la licencia de tal, Eso del es. evento, tal, que es internacional y llegas y esa banda está ocupada. Por... A ver, estas cosas, ya sabéis, real o virtual, ponemos siempre en solfa cualquier cosa, o sea, la ponemos sin duda. No quiere decir que digamos que no. Digamos que hay eventos en los que tal... ¿Esto para casita? Pues bien, yo estoy todo el día con las Quest y con el router 6. Con el, o sea, en banda 5. Y estoy encantado de la vida. Quiero decir que sí, que se nota la compresión. Pero oye, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Estaba viendo porque, claro, esto llega para Index y, y tenía... tenía he, estado, he estado investigando... Bueno, más, más que investigando. Me ha dado por, por leer los comentarios de la noticia en una página donde salió... Y, Estoy tentado a no ponerlo, fíjate. A saber. Sí, estoy tentado a no ponerlo porque... Bueno, lo voy a poner. Porque en, en todos lados cuecenabas. Dice, la verdad es que el indes ya salió mal. salió de, su, de, de, de Salió fuera de... O sea, como obsoleto. Sí, o solo entonces. Y entonces ya todo el hilo es me voy a cagar en todos tus muertos, tú tu, tu, y de tu familia y de tu primo, y vamos a quedar y nos vamos a partir la cara y tal. Es verdad que, que, que, que la que, PCVR no está muerta. ¿no? La PCVR no está muerta, ya hay un fuck off por ahí, ya hay un fanboy, ya hay un tal, que si el PCVR tal, que es si igual. Me encanta, me encanta porque eso no solo pasa en Real Virtual, sino que pasa en todos lados. O sea, el, eh, somos muy, muy, muy nuestros. Y cuando te compras algo. No le he puesto ser ni Dios Da igual que sea la Cinder, las las Barrio o, la, o lo que salga en su momento Y ya si te gastas los 1500 en Cambria Lo de Cambria va a ser, o sea, es como la niña Es como mi hijo, o sea, a, mí, a mi hijo no le miras mal Porque salgo y te mato ¿no? es, eh, Bueno es, es, es una movida Es una movida eh, Adiós a los cables Lo que viene a ser la instalación ahora mismo que tenemos Está en la parte de atrás de mi cuarto Con todo eso se, se iría O sea, que genial Genial, veremos si llega pronto, porque yo creo que llega tarde, y más a Index, que década o como se llame, va a llegar ya. Tiene tres, tres años, ¿no? Index. O sea, Tiene tres años. Sí, 19, 20, sí. ojo, es que tiempo pasa, vuela, vuela. Yeah. Pues sí, y todavía sale el año que viene, que todavía no está ni disponible. Bueno, pues eso, abril, marzo, ya, si no hay retraso, ya sabéis que es un kickstarter y estas cosas. Luego tenemos que meta, compra Loffel, que es la mano negra que vemos ahí con, con esos wehreados. La mano nunca ver. lo hemos entendido. Andrés, tú, yo no, tú, no sé si. si Comprar la muñeca, o sea, la muñequera. Esto lo vimos, lo vimos la semana pasada lo también, solo recordaros, y solo yo recordaros lo que se basa en la vibración como, como por el sonido, como si fuera un subwoofer o algo así, ¿vale? Para que entendáis un poquito va, ah, y esto lo ha comprado Meta la empresa y a ver lo que el que lo aplican finalmente. Bueno, se supone que en realidad es virtual. Mm, sí. Bueno, lo que sea. Veremos mm. más. Luego seguimos con software y tenemos que el chat VR de, de la plataforma Riff estará dejará de estar disponible el 5 de octubre. Luego lo comentamos. Después tenemos que Karma que anuncia que los 120 Hz van a dejar de ser una característica experimental en Quest 2. Eh, como sabéis, se anunciaron en marzo de 2021, estuvieron en, disponibles en abril, empezaron a implementar los distintos juegos como Cubis, y eso que dice que han estado durante mucho tiempo y que finalmente será una opción que ya no será experimental, estará predeterminada, y recomienda el tema del vídeo de los reproductores de subirlo a 120 FPS para que sea el ritmo sea menos imperfecto, bueno, esto... O el parpadeo, el flickering también, ¿no? De, de 60 fliggering. pasar a 120, pues claro que se tiene que notar. ¿Tú notas, Andrés, cuando te pones a 60? Y esto no es, no es una pregunta eh, sutil, ¿eh? O sea, que es muy evidente la, la historia. ¿Tú notas cuando está a 60 o cuando está a 90? Depende del contenido. Y debo reconocer o sea, de que a veces... hay en... Perdona, de 72 a 90, ¿no? 60, sí. Sí. Desarrollando contenidos uh, para ver los picos. A veces hemos hecho pruebas y... Sí que te digo En general sí Pero depende del contenido Me ha pasado a veces De estar probando Con desarrolladores Creer que estaba A unos FPS Y estaba a otros ¿eh? Pero depende de cuál es El flicker que decía claro. Ramón sí que se nota ¿eh? Hay un Mucho. Hay un hay una tabla Que, es que no la tengo aquí Pero la hemos Llevamos años enseñándola de la curva de la población que es capaz de, de, de distinguirlo, y hay muchísimos millones de personas, entre ellos yo, que si me lo ponen a 72 y miro en blanco por debajo, hace sí. algún duro de cabeza. Pero claro, ante la, pregunta, ante la pregunta estupenda de 120 frames por segundo, que parece que es magia, anda mi aplicación que no le ha optimizado, que es una mierda pinchar un palo porque aquello va a 25 frames si le doy a 120 va a pasar algo, no y entonces alguien se lo pregunta a Karma y Karma como es así, y el tío lo contesta dice, cuidado que esto solo se usa cuando las aplicaciones lo solicitan explícitamente y solo son un puñado modesto puñado modesto quieren decir tres o cuatro bueno, la mayoría sí, de las sencilla, aplicaciones no sí. pueden no entonces eh, pues eso, que no que el 120 para los que puedan quiere decir que para yo que sé, eh, Red Matter 2 que está optimizado eh, y quien más a 120 ¿no? <risa> y, no creo y, que y algún, algún vídeo, pero yo no sé, porque claro, como aquí no optimiza nadie en nada, pues sabemos pues que sí. estaría bien saber a 120 si realmente va. Y claro, a esto, uh -huh. después de esto, en esa conversación, le dice que la mayoría de los desarrolladores, esto lo dice uno, que tiene pinta de trabajar en esto, dice que no, que Quest 1 y Quest 2, que aún ejecutan la aplicación a 72 Hz en Quest 2, porque están utilizando los mismos assets, no activos, los mismos assets y la iluminaciones para Quest 1 y para Quest 2, y ya que está, deja un mensajito por detrás, que es, por favor, Dios mío, desastre del soporte obligatorio para Quest 1. Que esto lastra, o sea, si ya de por sí... Ya, y, y con esto sé que no nos vais a lanzar algún latigazo vale porque alguno tenéis Quest 1 y yo lo siento pero es verdad que Quest 1 se ha quedado muy antiguo y si el nivel es Quest 1 a lo mejor esa aplicación no despega entonces como esto va muy deprisa yo no sé ahí me tengo el corazón partido Andrés tú tú, tú desde el punto de vista marketingiano desde un punto de vista de producto un producto como Quest 1 que tiene ¿cuántos? ¿Tres años? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Más cuatro que tres, ¿no? ¿Cuatro? Sí. ¿Y Quest 2 ¿Cuál, tiene ¿cuál ya? Uno? ¿Cuál ¿Es Quest1? ¿Cuál ¿Quest cuál Quest de, 1 de 2019. 2019, 20, 21 y 22, o sea, cuatro, tres. 3, 4. Eh, eh. ¿Qué haces con ese dispositivo? Si te digo que no voy Son a volver una a... ¿No? ¿Te digo que no voy a volver a hacer nada? Porque no lo voy a actualizar porque ya se queda obsoleto. Tú nos pegas, entras en bucle y quemas ahí un contenido. Tiene tres años y tre tres meses. Claro, esto viene a decir, ¿es tres años suficiente en la vr como para mantener un dispositivo activo? Yo creo que, o sea, que está ya muy obsoleto. De hecho, hay, ya hay aplicaciones que no, no tiran. Sí, a ver, fue la hostia cuando salió, está claro. Pero con lo que estamos esperando ahora. Lo que pasa es que con la nueva subida de precios, pues mucha gente yo creo que se está agarrando. ¿No? Bueno, yo bien. creo que no se atreven. O sea, el día que digan, se acabó, cuesta uno. Porque es verdad que hay gente que no se puede permitir y más en un contexto de crisis como el actual, ¿no? Pero claro, claro, si no, esto se va a quedar ahí parado. Porque si te frena eso. Sí. Claro que si luego sacan Cambria. Bueno, yo qué sé, esto metes meterse en un jardín que al final salimos rescaldados. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir con los. Es lo que tiene que llevar el procesador integrado. Sí, las eh. pegas. No me queda nada más hacer así. Me queda el cual con 27. Clic. Oye, pues si fuera una petaca, podrías hacerlo. O sea, una Podía petaca, ya metes como y tal, ¿no? Podría moler. O eh, como es un ordenador, ¿no? Al final, si fuera todo por wifi pero bueno. Podría moler, sí, señor. Mm, vale, pues estamos, pasamos a juegos. Y ahora, una que comentaremos después: Firewall Ultra, anunciado para PlayStation VR 2, como creo que será título de lanzamiento, por lo que dicen. Luego lo, lo vemos en detalle. Y ahora tenemos más noticias como Breachers, que se lo estáis comentando en el chat la semana pasada, pero hoy es cuando enseñamos el tráiler, que es nuevo FPS multijugador 5 contra 5, que por el tráiler en sí, bueno, todo el mundo coincide en que parece una especie de Rainbow Six eh, de este juego de Ovisor, ¿no? de, de táctico, pues no tiene mala pinta, pero... Eh, después de Firewall, la verdad bueno, estamos hablando de un juego que apunta a todas las plataformas y Firewall es exclusivo de Playstation VR 2 y lógicamente pues tiene que haber un salto en teoría de gráficos me refiero tiene vintage entretenido, aquí veis que tiene distintos gadgets para poner trampas y demás y además tiene el tema de la verticalidad que puedes escalar, como veréis ahora en el trailer, y la personalización de las armas, ahí lo habéis visto Andrés, tú eres tiros o puzles o los dos. Oye, y un detalle tiros. que no he dicho es los creadores de Iberdash, que es este también multijugador. Espérate, que ha dicho tiros. También, ah, pues yo te he pensado... ¿Tiros, tiros. Sea, Con los puzzles no tengo paciencia. Me, me gustan, pero no tengo paciencia. O sea, un, un Red Matter me encanta, pero llega a un punto que, no, que no, no continúa. En cambio, tiros me gusta mucho, pero la verdad que voy, voy mucho más en consola. Enviar todavía no he encontrado algo que... Que me enganche mucho, mucho en, en primera persona Y, y tiro y pruebo todo lo que puedo ¿Tiros reales o tiros zombies? Ya es por dejarte en Real, ¿sabes? Aquí, aquí, reales, o sea, menos zombies y más... Reales, aunque debo decirte que no recuerdo el nombre Pero hay uno que es con zombies Que, ta que sois también un grupo de cinco Que es de lo mejor que probé ¿eh? Y ya tiene un par de añitos Que casi todas las pantallas son en nieve Y vas haciendo oleadas No recuerdo the... el nombre ¿After pero the fall? Fue... O no sé, como has dicho nieve pues Sí, eso, ¿no? sí eh, me ha venido Afterworld sí. Bueno, pues... Pero me bien. gusta más con, con personas Y ya si Segunda Guerra Mundial ya, perfecto Hostia sí. Aunque bien, zom nada. Zombies, Nazis es, Está muy arriba eh, también A ver, <risa> sí, eso mola, sí Matar a los Zombies sí. y ya si son Nazis o sea, vaya, Cuando vaya, saquen eh, el Call of Duty en VR vale. ya, ya lo tendréis es. Muy bien el, Pues más tratado Venga, Esta es de las que tenemos ganas de Oscar también X-Plane 12, la nueva iteración de la saga X-Plane Pues han sacado beta pública Y tenemos también, aparte del juego completo Que son 60 euros, 59,99, Pues tienes una demo de 15 minutos Que lo puedes probar con el soporte VR Aunque por ahí comentabais vosotros eh, Que no va muy fino todavía el soporte VR Pero oye, uh -huh. lámina Resear Sigue mejorando el juego con mayor calidad gráfica y pues sí. si os gustaba el 11 pues habrá que echarle un ojo a la demo por lo menos del 12 yo me estuve claro, yo estuve con el Fly Simulator yo con este todavía no lo no, no he echado porque es que el problema de los simuladores eh, además de la cantidad de 100 millones de botones que tienes que programarte y no me da el, el es la cantidad de gigas o sea que al final te acabas el paquete básico de algunas, son 75 gigas, 100 gigas claro, tengo que desmontar ahí medio ordenador para poder enchufarlo y meterlo y está muy bien, la verdad es que es una pasada. Yo el Fly Simulator, no, o sea, yendo a 25 frames, cada vez me va, aún así estoy flipando. <risa> o sea, aún así estoy flipando. O sea, es, había un vídeo ahí del el cowboy ese, ¿no? Gritando. <risa> Siempre me acordaré, otro día lo pongo, de, de lo que uno siente cuando va a 20 frames. Pero eh, mola un puñado. O sea, pff, no lo sé. Se está, se está, no, esto pero... se está saliendo de madre ya, los simuladores. ¿Te gustan los simuladores? ¿sabes? Sí, yo de hecho... Vuelo a Radio Control, vengo del mundo drones, drones de carreras, trabajé en drones en cine como piloto y, y le doy bastante a Flight Simulator y la primera vez que lo probé enviar flipé, flipé. Es cierto que el salto de calidad visual se nota, pero la inmersión es una pasada. De hecho, mi padre también es bastante fan y tiene, tiene pedales, tiene acelerador, tiene todo. O sea que sí, sí, me gusta, me gusta. De hecho, lo que pasa es que le, le echas muchas horas, ¿no te das cuenta? Hombre... Este tipo de simuladores, como hagas vuelos reales, un Barcelona Mallorca ya es, pues, ya ya es un ratito. Pues, y te vas a cenar y cuando llegas se te ha olvidado y, se te ha olvidado, y tienes que volver corriendo porque de hecho se te ha acabado la gasolina. ¿sí? Pues, eso es, pues, el eso. Airbus eh, oficialmente llega con soporte VR. Lo veremos. Correcto. Luego tenemos a Luke Ross que ha vuelto a sacar otro, otro mod, para, para este caso para Ghostwire Tokyo que le añade VR con, con el método ojo alterno, ya sabéis que no es renderizado, o sea, primero un ojo, luego en el otro, y bueno, tú puedes tener sus cosillas, pero comentan que el rendimiento es similar al que vimos de la semana pasada de Final Fantasy, para el remake, el del 7, y nada, pues eso, no es un mod gratuito, tienes que ser Patron de Luz y eso, es un juego en primera persona, como veis, bueno, todavía no lo veis, pero si avanzas un poco el trailer, Oscar, se ve que hace magias y tal, basado en, en mitos de la cultura japonesa. Y supuestamente unos demonios una, han invadido la dimensión y han desaparecido muchas personas de la población de allí, de Japón, de Tokio. Y tenemos que ir resolviendo, por pues, lo que ocurre yo, no, no lo he jugado, juego plano, cara podemos disfrutar en VR. Mm -hmm. Sí, a mí me, me, me encantan esos momentos de, de buscar las noticias, estás ahí indagando tal, y tal y, y, y entras entras en entras en Reddit que es una es una especie de como de, de estercolero ¿no? o sea, donde ahí acaba todo el mundo súper mega cabreado, yo no sé por qué y claro, a uno ya le, le a Luke Ross le tienen que le pitar todos los oídos porque claro, dice, eso es lo que hace Luke Ross, los peores mods de la historia, dice ahí y además detrás de un Patreon para ganar pasta y y wow, bueno, aquí le, le cae la, la mundial. Yo no sé el hilo ese, pero es, es completamente. Eh, no sé, aquí yo no hombre, sé lo que tienes que hacer para caer bien, ya. Pero bueno. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? O sea, sí, hay sí, quien, hombre, quien claro. tiene el patrón y te da el modo gratis, si quieres, la apoya. O, o como hace Raikou Parta, que es, creo que se llama, que es el de Outer Wilds y tal. Que, que eso, que tú le apoyas y a lo mejor con el patrón tienes un mes exclusivo de acceso anticipado, ¿no? Pero. Pero luego lo, lo libera, ¿no? Oye, mira, yo también estaba perdido ahí con los mods de Resident Evil y, pues no, y el tío no, te oye. lo da gratis. Esto es como, además, los ojos alternos. Esto, te, en una de esas te quedas como, como Rocky, ¿no? En Rocky 4, no, en Rocky 3, ¿no? Cada <risa> vez que le zumbaban era por la derecha porque ya se había quedado ciego de este ojo. Pues, sí, eh, sí. vamos a saber... ¿a, a ¿Tú has jugado al mod? Pues tienes el ojo ahí a la... ¿Qué más? Tenemos por aquí el... Bueno, Valve, sí, Nos ¿no? estaba preguntando sobre el Row, pero ese, ah. ese no es alterno. Ese tiene el renderizado. tiene la noticia en la web, la, la de Row, que han salido mods también de VR. Sí. Eh, lo siguiente. Lo siguiente que tenemos es de Valve. Valve, que en teoría... Bueno, en teoría no ha lanzado Steam que en Asia. Bueno, en Asia. eran Corea del Sur y, y... Japón. Bueno, sí. Asia, o sea, Taiwán, Hong Kong. Y Greg Coomer, que ya lo escuchamos hablar de... Bueno cuando Steam Deck al principio pues también me suena que Greg Kummer comentó, tuvo alguna declaración relacionada con VR pues le preguntaban si, si estaban haciendo juegos no de VR sino en general y decía que sí, que Valve seguía desarrollando juegos y que saldrán juegos esto ya sabéis, Valve Time no sabemos cuándo, ni si serán de VR claro, Yo Muy espero bien. que alguno lo sea que alguno lo sea, no aunque sea híbrido no, son, son todos para el y... Steam Deck no, sí, en la <risa> y le comentaban que en vez de por, por Half-Life 3 porque lo normal es que no respondan si el haber hecho Half-Life significa que tienen más que decir del universo, de, o sea de la saga o sea me refiero del mundo de Half-Life ¿no? Uh -huh. y él respondía que Half-Life fue un, un juego muy divertido de hacer hubo muchos desafíos en VR y fue una tarea interesante resolverlo y que los juegos de Half-Life siempre van acompañados de innovación tecnológica, acordaros al director el otro día cuando hablábamos de las físicas en Half-Life 2, fue esa revolución Half-Life Alice es la UR, la revolución, eh, pues comentan que, que volviendo a la pregunta original, la respuesta corta es sí. O sea que sí, sí que tienen más que decir de Half-Life y que Half-Life Alice es una señal de que Valve tiene más que decir sobre ese mundo. Bueno, pues a ver, bueno, porque pues vale. Alice es de 2020 y aquí seguimos sin nada de Valve, o sea que bueno, ya oh, sabemos ay. cómo son estas cosas. A ver si bueno. ese rumor de década y tal, ¿no? Bueno, hasta que no lo anuncien. Pues no. Los que sí que van a sacar cosas son meta. La meta. Ya, bueno, ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha, tenemos póster, tenemos eh, luego. Sí, luego lo, lo vemos, sí. meta MetaConet, 11 de octubre. Y luego por para ir cerrando, Barrio, ya sabéis, Barrio, Barrio, Aero, que es el que sacaron para consumidores, visores para profesionales, pues han obtenido una ronda de financiación de 40 millones de dólares de dólares para fortalecer su servicio de más en la nube, el barrio Reality Cloud, que esto es lo que te permite como el teletransporte, porque te escanea la habitación y te hace como, como si fuera un, un vídeo volumétrico, así que vale, porque te lo recrea y lo comparte por la nube y te mm. puedes mover por él. Pues sí, y, y barrio, la otra... Bueno, Barrio, sí, barrio okay. los 40... Es que tengo aquí barrio todavía. Tenemos yo aquí y yo estoy encantado. O sea, para mí es que es una, fue un antes y un después. Es verdad que me lo, te lo pones y tiene sus aberraciones que todavía no han conseguido hacerlo, pero claro, como se ve tan exageradamente bien, tan espectacularmente, claro, me pongo a correr ahí en los circuitos, porque a mí me gusta Andrés, me gusta darle a, la, a los circuitos a, de coche. Y es que ves al, ves, ves, ves al, al que, bueno, al que me ha adelantado, pues yo soy malo, pero al que me adelanta y va, para allá, le ves la matrícula, pf, o sea, ves cosas que nunca has podido ver en la vr entonces es muy difícil claro. volver para atrás y esa es la maldición de los visores que cuando te pones uno que lo ves muy bien y encima es cómodo porque la cosa es cómoda y tiene, bueno es muy difícil volver atrás y cuando me pongo cuerdos digo, ahí va, pues para esto no, para esto no entonces no me lo quiero poner para otras cosas barrio porque entonces me, me chafaría. El problema de la vr y de cada generación que se ve bien en fin, bueno, 40 millones que espero que les dé para que hagan cosas y que nos manden un, un visor y así os lo podemos contar de, de primera mano. Más cosas. Bueno, pues, la última. Y la última es, es una patente de, de, un, de un creador bueno que la ha registrado de español, eh, Per Holgerson. Es verdad que por el nombre, pues, bueno, pero sí, es español. El creador de la patente de, de, de cama elástica para andador. Y bueno, él, todo aquel, bueno, os digo, es un andador que utiliza, pues, como la cama elástica que podemos ver en una feria, o, o incluso también os hablaba él de un trampolín. ¿vale? el trampolín, que todo el mundo piensa en estos elementos para saltar pero él comenta que realmente pueden tener esta aplicación ¿vale? para que sea un andador y dice, nos invita si somos escépticos a que probemos a caminar en un trampolín o cama elástica en vez de saltar y probéis los movimientos que solemos hacer en realidad virtual creo que nadie lo ha hecho porque generalmente asociamos los trampolines con el salto y bueno, un poco de lo que nos comenta más es que este dispositivo al ser una superficie blanda pues permite absorber los impactos de modo que el usuario eh, puede no solo andar o correr sobre, o sea, durante un tiempo prolongado, sino también saltar, arrollarse o girar rápidamente sin ningún esfuerzo. En definitiva, él considera el modelo de cama elástica que permite no solo reducir la sensación de y ya sabéis, los mareos en VR, sino que tiene ventajas en cuanto a precio, tamaño, accesibilidad y versatilidad. Es una alternativa que puede contribuir a expandir aún más el mercado potencial de usuarios de VR, uh -huh. aumentada mixta o en tonos similares, bueno, estas cosas, como todo, como la UR, si no la pruebas, no sabes realmente cómo es exactamente, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Hombre, yo escéptico soy, ¿no? Porque pienso la cama elástica de cuando las ferias de pequeño... No lo sé. Claro, ¿qué vas a decir? No sé, Andrés, ¿te mojas o, o, o pasas palabra? A ver, me gustaría probarlo, lo que pasa es que no entiendo a qué tensión tiene que estar para que si te agachas no te quedes rebotando... Sin embargo, que sea lo suficientemente elástico como para que cuando antes pase lo que decía Ramón, ¿no? que te vaya absorbiendo los pies. Me parece curioso, lo único que he levantado unas cejas cuando decía lo de que ahorrarás espacio. ¿Comparado con qué? Porque yo en, en mi comedor no sé si me cabría como para poderlo probar. Mira, yo llego a casa con esto, que no digo que me sea mala idea, pero para eventos B2B y esto business para business sí. y para otras cosas, no yo llego con esto a casa y tenemos más que palabras tiene que ser la leche, o sea, te lo pones y, y te, o sea, si convences, y esto, esto de las patentes y esto, tienes que convencer a nuestras parejas, ese es el primer eslabón. ahí se rompe todo, ¿no? Si no pasa eso, el eso pareja las suma. parejas, es que no está hecho para el consumo, eso hay que tenerlo muy en la mente, muy a la mente. Y que me parece un poco esto. o sea, yo lo, lo, lo más cómodo que he probado fue en, hace unos años en una feria, era una tabla con una con una con media una media esfera debajo, la ponías en los pies y en función de cómo ibas inclinando te ibas moviendo era tan simple tan fácil de utilizar tan intuitivo que me pareció maravilloso sin embargo con los años no lo he visto que evolucionas en ningún sitio pero me parece una asignatura pendiente en la vida porque el Omni y similares que os decía antes es más gracioso ver a alguien cuando lo prueba cómo resbala con los zapatos que no que no te lo está usando ¿Mm? Oscar, si tienes hijos pequeños es un 2x1, efectivamente es un 2x1, pasa pues, es que cuando, cuando se dejen los dientes en la barra, me va a costar los 3.000 euros de dentista, porque claro eso, eso, uff bueno, que es, es, es original y encima está hecho por un robiano que nos lo ha mandado, o sea, eh, cómo no os animamos a que inventéis a que innovéis, a que empujéis los límites de la VR para que lleguen a, o sea, vosotros a hacer todo eso, pero, probarlo antes a ver si hay Luego a, a medio camino en la fábrica dices: Ah, pues no. Ojalá que tenga éxito. Oye, ya. bueno, bueno. Pues están hablando por aquí que si hay un sí, filtración ¿no? de estas de la caja de Cambria, no sé qué, poner el enlace en la noticia de, de la hora virtual y lo ponemos aquí en directo. Sí, sacarlo. Sí. Pero no será del branch este, ¿no? Del Bradley Cooper <ríe> o el Bradley Tal. Fue aquí, hombre que le ha hecho? Una, una fotografía Esto es como como como en los En los cuadros de Da Vinci ¿No? O sea, le ha pasado por X no sé. por rayos X igual, y de Igual tras, que pasó ahí. con Quest 2 Acuérdate también ah. Eh. Sí Ah, esto lo de la bola gigante, ¿verdad? Había un sistema con una bola gigante de hámster Y yo eso, eso lo vi en la Gamescom ¿Te acuerdas? Estabas, eh, Ramón, estábamos allí ¿Te acuerdas el de la bola sí, gigante? Sí, sí, sí sí, sí. <ríe> un pedazo de bola gigante, pero de este tamaño Y entonces... Eh, Podías hacer cosas con ella, con las gafas, podías hacer cosas con ella. Ninguno entendimos el, el, el, el, la razón. Pero el tío tenía un stand de flipar allí y, y había cola. Pues claro, no hay nada en un evento que estás ahí aburridísimo de ver cosas normales, ver un tío con una bola con unas gafas. O sea, había una cola horrorosa. Nunca le preguntamos a la gente que salía después de empujar la bola que estaba de qué iba aquello. Pero bueno, eh, yo qué sé. ¿Qué más? Ah, bueno, ya hemos terminado los, lo que son los, los titulares Hombre, media hora de titulares, está muy bien Hemos terminado lo que son los titulares normales Ahora empezamos los titulares anormales, que son los que yo meto Que seguramente eh, algunos de ellos no son lo que esto, el otro día me enteré que Snap eh, ha echado a un montón de gente, eso viene a de decir que decía ¿Qué pasa por WhatsApp, por WhatsApp? Vale, la, la pues de... ahora, sí. ahora cuando hablemos de ello Ahora después pues, cuando, sí, exacto Eh está echando está echando al 20% de sus de sus empleados, ¿no? Iba a meter aquí un un para que sepáis de lo que de lo que estoy ahí hablando porque Snap, ¿no? eh, Snap, sí, sí, Snap, la famosa la famosa Snap está alargando al 20% de sus empleados y claro, todas estas cosas vienen un, con el miedo de estamos pinchando la burbuja metaversica. ¿no? O sea, ha habido un, una subida Nos hemos venido muy muy arriba La gente ha dicho, creemos que vamos a ganar estos miles de millones Tú Andrés, como jefe de, de lo que eres eh, De esto lo tienes que entender ¿no? O sea Hay, una, hay una, una operativa detrás De decir, tengo que tener los pies En, el, en la tierra ¿no? Porque si no Echar al 20% de tus empleados Y cuando ha caído un 80% Tu precio en la bolsa ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién ha metido la pata ahí? Si se puede decir. O tú, ¿te la imaginas? ¿Tú qué crees? Que, que, ¿Que nos hemos venido arriba o qué...? ¿O cómo está ver, el... Sin caer en eufemismos, yo creo que de, o sea, cada vez los, los periodos son más rápidos y así como hubo mucho hype en el 360 y luego cayó, hubo un momento que todo eran empresas de, de vídeo 360 y cayeron. ¿Qué pasa? Más que cayeron, se regularizó y quedaron los que estaban o estábamos haciendo en ese momento productos de calidad. Uh -huh. Creo y espero que sea lo mismo. Es decir, el, el, el hype metaversico ha subido tan rápido, ha subido más rápido que subieron los anteriores y también está cayendo más rápido. ¿Se está queriendo hacer dinero rápido? Por supuesto, por supuesto, pero es una pena. Lo que pasa es que yo confío mucho en, en Web3, en futuros, futuros metaversos o por lo menos mundos virtuales de cómo lo estamos trabajando. Pero mucha gente quiere hacer dinero muy rápido y pasa esto. No digo si es el caso de Snap, pero estáis viendo muchas empresas que ya están... Claro, a mí esto eh, es, es forma parte de, de la cultura CEO americana, ¿no? Pero no deja de sorprenderme desde el punto de vista ético en el que yo por lo menos me encuentro. Dice en un correo electrónico interno filtrado el consejero delegado Ivan Spiegel admitió haber recibido un puñetazo en la cara, un, ah, flash, un zasca por la caída del precio de las acciones y los brutales despidos que él mismo ha tenido que hacer, pero no, no lloréis, no no llores por mí, Argentina, decía. No obstante, estableció el ambicioso proyecto de hacerse crecer la base de usuarios en esta, un 30%, hasta los 450 millones. Y luego, esto no sé dónde, lo, no, no, no eh, creo que lo he dejado por ahí porque me daba hasta vergüenza ajena eh, escuchar el, el por qué aquí. Que se ha comprado el inmueble más caro de Los Ángeles por valor de 100 millones de dólares. Eh, entonces eh, Vamos a ver En qué quedamos Os tengo que echar chavales Somos somos 100 20 de vosotros se va a la calle Y, y, y decidir vosotros pero que sepáis que los que os quedáis, os invito esta noche a una fiesta que hago en mi mansión de 120 millones, 120 millones, no sabía ni que eso existía, de dólares en Los Ángeles. Estas cosas no dan buen, buen rollo en general, ni dicen cosas buenas de los CEO americanos, ¿no? Estos que se les va a la pinza bastante. Pero bueno, y dice que no, que no tiene planes de vender la empresa. Pues menos mal. Bueno, pues... Pero eso. que esto está pasándole a muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, Meta también, ¿no? Con Reality Lab es verdad que no están despidiendo gente, pero sí que comentaron que iban a hacer recortes y que en teoría iban a cancelar algunos proyectos que no pudieran costear. Entonces, pues, bueno, ya hemos visto cómo han cancelado el Splinter Cell de VR, que yo digo que sería de esas cosas que han recortado. Y de momento en crisis sigue ahí, ya, bueno, el otro día fue el evento de Ubisoft, no, no hubo nada. Y me imagino que en la Conet sería un momento de, de que si viéramos algo ya por fin, después de haber cancelado Splinter Cell. Bueno, pues estas cosas, eh, todos a la calle y ya me compro yo algo con el dinero que me voy a ahorrar eh, echándose a la calle Otra cosa más que me ha llamado la atención, ha salido un, en el Canadian Business eh, Ha salido que tu próxima casa podría estar en el metaverso Pero, pero, lo que viene a decir este, este eh, artículo eh, Dice tantas cosas malas, dice tantas cosas mal. Abre tanto la puerta a cualquier magufo de estos eh, iluminados del metaverso que te va a vender no ya humo, es que ya no sé ni cómo decirlo, o sea, humo tóxico además humo de que respiras un poco y se te cae la, la, la retina, ¿no? De, tal. Entonces eh, ¿crees que se está, Andrés, ¿crees, ¿crees que se está creando un un, un directa y palpable en el público hacia el metaverso? ¿Crees que nos estamos cargando el metaverso? Sí, sí, Bien. y es una pena, sí. porque nos lo podemos... Sí, sí, taxativamente, porque nos lo podemos cargar antes de que crezca, antes de que nazca, sí. Por lo que te decía antes, ha subido tan rápido que... Es que lo hemos pasado a escuchar en todos los sitios. Yo al momento que ya escucho a mi madre hablando de metaverso, digo, hostia, plantéate por qué he ido tan rápido. Pues sí, se está generando una oleada de odio, todo lo que pasó el otro día con lo que compartió Zuckerberg... Que, que es, criticaban los gráficos, etcétera Sí, lo que pasa es que es una pena. O sea, también lo llevaban diciendo... Parece que soy el único que le está defendiendo ahora, ¿eh? Pero requiere unos años a un público que tampoco... Por un lado, no tiene paciencia para esperar y por otro lado, no para recibir noticias pues como esta. Tendrás tu casa en el metaverso, compra tierras y forrate en una semana, etc. Paciencia. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros? Eh... Es que te iba a hacer la pregunta, no, no va a pillar, ¿eh? tú aquí siéntete libre y si no, pasa, dices paso palabra y pasas palabra. Si te vale. digo, Andrés, ¿en qué escenario estás a favor de los NFTs? Vaya, vale, para hacerlo optimista, ¿eh? no, no te he dicho eh, clavarías <risa> los NFTs en una pica y los lanzarías. ¿verdad? No, he dicho, ¿en qué, ¿en qué momento o qué escenario optimista verías tú eh, los NFTs en todo esto del metaverso? Como fan tokens. Fan tokens. Mola, o sea, sí. explícalo, porque sí. la gente, a lo mejor, claro, tú, tú vives vives en este ecosistema donde todos hablamos de cosas, sí. palabras, eh, como, como, ah, explícaselo a la gente O sea, podría tener muchas, podría tener muchas aplicaciones, pero como fan tokens, como, como skins personalizadas, como a todos nos gusta mostrar lo que tenemos de forma individu individual Y los que venimos de shooters, o nos gustan los shooters, veías a alguien que te había matado con una skin del arma que era por haber hecho 50.000 Headshots y ya te parecía la hostia Entonces eso ha aplicado Lo estoy reduciendo mucho, ¿no? Pero eso ha aplicado sí, sí, sí. a un NFT Que sea personal sí. Y que puedas venderlo Tiene eh, mucho futuro, lo que pasa es que también ha habido Un, un puff Importante ahora, ¿vale? ves que hay muchos CryptoBros Y también eso Que no vengo aquí a defender los NFTs eh. Lo que pasa es que sí que no, creo no, no, no, que creo. son importantes Y podrías hacerlo, ¿eh? No, no quiero decir, grabe, sí que creo hacerlo. que son importantes No, no, pero soy de esos románticos que creemos que una web 3 puede ser descentralizada Y la, la base es la, la economía digital Y los NFTs tienen mucho que decir vale. A Y mí su momento que, es ahora ¿no? me, me, Siempre que hablando con otra gente eh, terminamos Porque claro, yo soy muy crítico con los NFTs, Pero es verdad que hay una parte que mola del NFT Que es el sentido que si no le das el sentido Como te diría, peyorativo que tenemos en la cabeza del capitalismo puro y duro, de vamos a jugar y vamos a, como si fuera la bolsa, ¿no? Y tal, sino que al final, mira, nosotros en este canal eh, tenemos Patreon. Lo decimos poco, es verdad que lo decimos poco, y, y, y aquellos Patreons que sois, eh, mil millones, mil millones de gracias, ya o sea, no sabéis lo agradecidos que estamos. Pero es verdad que, bueno, Patreon es una figura. Si en vez de Patreon dijésemos, compra este NFT del de cojín que tiene Ramón Abajo, que, que lleva desde de, las nueve temporadas ese cojín nos va a superar es como la madre, es como la Isabel ¿no? la, la reina Isabel o sea, va a durar todas las temporadas posibles eh, sí, comprar un NFT del cojín de Ramón, eh, a lo mejor ese dinero funciona igual que un Patreon y no solo te has llevado que nosotros te digamos gracias y un abrazo virtual sino que encima te has llevado una caraja una cosa que es verdad que no vale nada porque luego tú esto, hombre, yo no sé en lo virtual a lo mejor pegamos un pelotazo y... Y nos compra a Facebook, y yo ya voy con un medallón de oro aquí haciendo programa. No sé, pero a lo mejor es NFT, sí que dices, oye, me lo, eh, no sé, tengo ahí el cojín de Ramón y lo, y lo tengo ahí, no sé, para lo que sea. Entonces es verdad que, bueno, no, no con la vida ¿Y el, de. Y el, el valor, valor puede estar al alza, ¿eh? Claro, bueno, bueno si, quizás sí, es decir, si, si retiramos el valor, no si tú coges NFT sí. y quitas el valor, de repente acabas de, de cortar todo un mundo bestial de, de vamos a intentar jugar a algo que no debería haberse jugado desde el principio o sí no lo sé, pero bueno yo qué sé pero te da un sentido de pertenencia y que si tú has confiado en la primera temporada en comprar el efecto del cojín, en la novena temporada tiene otro tiene otro valor porque la gente que ha forzado por él en la primera creyendo que tenía futuro en la novena, hostia, yo, yo tengo el de la primera temporada tiene eso un, un claro. valor más Ajá. allá del económico entonces eso... Claro. Claro, imagínate que luego Ramón se va a Ikea y se compra otro cojín. El cojín antiguo ya tiene más valor, pues ya no puede haber un NFT <risa> del. Pues ya no puede haber un NFT Entonces, bueno. Eh, <risa> vamos a cambiar de cojines y de, sí, y bueno, de sí, tal. Sí, sí. Eh, creo que nos está. Puede ser, Andrés, que nos esté devolviendo un poco de sonido. A lo mejor, como no tiene los cascos. Pues, es que me he oído un momento de retorno. Lo digo por si a, a alguien le molesta. Eh, que, que, que, por Yo no caso, me he dado cuenta. Por pero... controlar. Vale, vale. Le eh, pongo cascos, si ¿sí, no. Vale. V, no pasa, de momento está bien. De momento está. VRChat, V2 Marketing, que es una empresa de marketing, ha abierto su oficina en VRChat. Es la primera que yo tenga constancia profesional de abrir una oficina profesional para algo muy profesional en VRChat. Y aquí está pues, alguien, alguien que trabaja ahí. Yo lo que no sé es cómo va a hacer si abres una oficina virtual en VRChat o en cualquier sitio que tienes a un tío ahí o tía con las gafas puesta 24 horas. ¿Un bot? ¿Un bot? No, como, no puede ser como, bot. Como en las webs, que entras y te sale el bot. Hola, ¿qué tal? Y es un, es un bot. O, o, o pones un pones un cartel, ¿no? Nos hemos ido a tomar café. ¿Horario? Como, de... una tienda, como una tienda física, ¿no? Tienes horario, yo supongo. Andrés, ¿tú irías a una oficina de banco en Chat a, a discutir o a hablar de algo serio? Pues si te atienden seguiría, sí ¿eh? porque yo físicamente me han mandado a la porra. Sí. Casi siempre. Hizo un proyecto con una entidad que no, no puedo mencionar ahora, precisamente para eso, una entidad bancaria española, para que tu asesor fiscal, te, o sea, tu asesor de empresas te atendiese como capítulo piloto. Yo iría así por, por pura curiosidad, pero no le veo ningún sentido ni ninguna utilidad para el, el, el, el usuario de la calle como nosotros tres, para nada. Aunque es cierto lo que dice Ramón también Yo les tengo que escribir por chat Porque si no, no me contestan y a un tarda tres días O sea, que no tengas una urgencia uh -huh. Porque tampoco te van a atender en el metaverso O sea, ah. si, te, si te vacila alguien eh, Ya en la vida real Si te vacila en el, en el metaverso Ya es para pa morirse Sobre todo porque no le ves la cara O sea, este tío puede estar ahí hablando contigo Y en realidad puede estar haciendo otras cosas Como conducir un taxi, que era lo que veíamos de os conté una vez. Para eso el tracking ocular Y tal bueno va a acabar con muchas cosas el inocular ocular. Ya no fascia. vas a no vas a poder <risa> mentir. Ya si te viene una waifu a ver dónde miras. <risa> ya no vale. Ya Como no... en la vida real. ¿no? Como Eso en la vida así. real, claro. O te pones gafas de sol sí. o te van a cazar <risa> ella y él. Al revés, también, bueno, da igual. Bueno, idioteces varias que tengo aquí ya muy, muy deprisa. He visto un cacharro de hardware que me ha llamado mucho la atención, que lo van a instalar dentro de los Transatlánticos, o sea que si ya el trasatlántico se mueve en 6 do f esto te estás moviendo 6 do f encima de algo de 6 do f Entonces yo no sé, no sé qué la peña cómo va. Sobre todo cuando se vuelva loco y empiece a lanzar a gente al mar, uno detrás de otro. Este, Eso, eh. este verano vimos un crucero también que tenía un arcade dentro de w. Sí. Mira tú. Esto tiene pinta de no marear. <risa> o sea, ahí ya, ahí ya palma. a partir de esto, te ponía un, un VR, Como el guía como hacía Sansu en su evento. Sí. Y molaba. Sí, bueno, pues esto es que me ha, me ha, me ha molado. Me mola. Eh, hablando, antes eh, os he hablado de VRChat, eh, hay una cuenta Seguirle, eh, el Bradley, pero no es el Bradley Que nosotros conocemos, no es el Bradley Es el otro Bradley Hace Ha, ha hecho una selección de los mejores mundos que hay en VRChat Así que eh, libres sois de, de poder pasar porque hay cosas Que están haciendo muy bonitas Están esos, Estos sí que, que, que expanden Los límites de lo que es posible hacer Entonces sí, me ha molado muchísimo el, Algunos he estado entrando y es que son. Mira, este, este, este está muy bien. Si os gusta el Señor de los Anillos, eh, podéis entrar en las casitas. Eh, tal. Falla una cosa, y es que sigo pensando: ¿para qué? O sea, ¿Qué que es? sí. Que, no, que, que estos mundos están muy bien. Ah, vale, vale. Pero, ¿para qué? O sea, quiero decir: que, que quedas con los colegas, pero no hacen nada. O sea, no hay una narrativa interior, no hay un algo que hacer ahí, no hay algo productivo que hacer ahí dentro. No hay si, nada que te llame más allá de. De ver lo bonito no, que de es. Verlo, claro. A la segunda vuelta, pues ya no hacen nada más. Entonces no, no, no he terminado de, de entenderlo. Bueno, tú, eh, Andrés, ¿le has dado a URChat alguna vez? ¿Has entrado ahí con los miles de Waifus Ojo, y cosas raras? Sí. Bueno. Poco, poco. Entré y me pareció un ecosistema. Cuesta entrar, ¿eh? al principio. Caótico. Cuesta entrar. Caótico. Caótico. Sí. Mira, como dice Rogis, cómo gana VR Chat cuando no hay nadie. <risa> es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. El, he visto una noticia que me ha llamado muchísimo la atención. Dice, he creado un perro para que se, para que haga sus necesidades en los terrenos que compra la gente, en, en tal, para bajarle el valor. Eh, me ha parecido maravilloso, ¿ves? Yo a ese tío sí que le metía pasta. 20 millones, 20 millones de dólares para que haga un perro que se zumbe ahí y se... deje un recordatorio en que es lo que pensamos algunos de, de todo ese mundo. Eh, esto salió el otro día, pero lo saco aquí, pero otro día jugamos a, a reflexionar sobre ello porque yo creo que da para muchísimo. Alguien entró en Midjourney, puso un prompt, ese prompt devolvió una imagen que no existe esa imagen la metió en Photoshop retocó un par de cosas la metió en gigapixel que la hace más grande y la imprimió y la mandó a un concurso de pintura y resulta que ha ganado y resulta que ha ganado y se ha montado la mundial no Pues como cuando cuando se subió este o oh, se me ha olvidado cómo se llama el, el, el, el, el, le dieron el premio Nobel a, al músico knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven, que no me sale el nombre bueno, sabéis este hombre quién es bueno pues ese, ese subió un buen día y se puso a tocar con una guitarra eléctrica y entonces le, le, le empezaron a tirar todo y le dijeron ¿quién eres tú? o sea que es verdad que los cambios técnicos en cualquier arte eh, pasan por encima de muchísimas cosas no entonces esto pues no sé esto da para una noche entera yo lo sé pero bueno, quería soltarlo ahí porque ocurrió y es noticia, sí. ¿no? Entonces, Andrés, tú vete haciendo un guión mental y venimos una noche y, y le damos a esto, porque es verdad que esto, o sea, no te... No a sé. este tema de las guías llevo estas últimas semanas dándole mucho porque a mí botila, me ha botila, explotado botila, la cabeza. Botila, botila. Sí. Y le he estado dando mucho a esto porque general vengo del, también de este ecosistema creativo. Yo no soy diseñador ni nada, pero vengo de trabajar con mucho y... Me ha parecido la hostia Soy muy, muy, muy muy fan Y de hecho estoy probando con los últimos que he visto estos días O sea, cuando queráis, porque aquí da, da para mucho Lo pues que está bien, claro pues... que va a haber un cambio Es decir, todos estos cambios de verdad Son los que en un tiempo te plantearás Cómo habías podido hacerlo sin ello Completamente, es de, completamente. Un año uh -huh. Completamente ese, ese es el cambio disruptivo de verdad Esas palabras tan usadas y tan quemadas ¿no? De tecnología disruptiva Esta lo es de verdad de anda para un ciudadano permutación o dos sí. depende de quién traemos una, si si traemos al filósofo y nos traemos a un artista a lo mejor hasta se pegan en la calle y podemos seguir el programa ahí abajo a, a torta <risa> limpia pero sí esto, esto da para yo por último por último por último eh, hablamos un momento de SteamVR y terminamos esto ah, o venga, ¿no quieres sí, rápido darle... venga rápido sí R rápido solo que lo o sea. que hablamos en el programa anterior ha dejado de tener relevancia. Incluso el que hablamos de, de la encuesta anterior también, porque, vamos, que no sé desde cuánto tiempo llevan mal, pero han corregido la encuesta ya. Y si ponen la otra foto, Oscar, que... Esta ya está bueno, corregida. La, la, que, la que se ve los números. Sí, sí, sí, que sí pero si era para que la gente entienda de por qué se estamos hablando. Ahí a la derecha hay una especie como de triangulito rojo al final. De la derecha al final hay un triangulito rojo que decía... Sí, sí otro del, otro del otro, over. Claro. 15% de gente... Utilizando otros, nunca supimos cuáles eran los otros, yo tenía, pensaba que era, bueno, claro, que era la meta, ya lo han corregido y entonces ahora al final lo que viene son, en la columna esa, la gente que utiliza VR para entrar en Steam, que no son todos los pues que eso. Son, ni son, ni están todos los era, En agosto bajo, como veis ahí, no o sea, y seguimos en el 2%, ¿vale? que bueno, no está mal. En el 2% del total de usuarios o sea, o sea, del total de usuarios de Steam de los que participan en la encuesta opcional y opcional y que tenga suerte que te salga, eh, pues eso, un 2, por 5, o sea, un 2,05% tiene VR de ese total. Eh, en el mes anterior, pues veis que ha caído un 0,38%, con lo cual no hubo un 6, no sé cuánto que hablábamos de récord histórico. récord histórico que se marcaron de, de que no miraron lo que publicaban. Y eso me... Bueno, como yo comentaba en la web, digo, pues es que al final están haciendo perder el tiempo de todo el mundo. Yo a partir de ahora, cuando salga la encuesta de Steam, hasta que no sea mitad de mes, no la vamos a publicar la noticia noticias, porque es que es ya verdad. no me fío. Y es que aún así, te la pueden vender... Es, o sea, ya te han sí, pasado sí. meses y se han cargado no solo este mes, sino el anterior también. O sea, todo lo que hemos hablado no sirve de nada, aunque esto tampoco es que sirva de mucho. Porque esto es un poco hacernos una idea y... Y nada, al final lo que nos vale también es lo que nos cuentan los desarrolladores muchas veces. ¿no? O sea que en el final eh, estamos en un, en un 2,05. Eh, Andrés, ¿tú crees que progresamos adecuadamente? Un 2,05% de todos los millones que entran en Steam utilizan VR. Desgraciadamente no. Vale. Desgraciadamente no. Y es una pena, ¿eh? porque tenemos una barrera de entrada con los dispositivos brutal. yo me sigo diciendo a la gente, no, es que eso es carísimo, ¿vale? Que ahora QS pues, es, es caro, pero... Me encantaría que claro más conocimiento con qué. de... Pero bueno, es que esa es la cosa. ¿Caro comparado con qué? Sí. Si te acabas claro, de dejar euros un de en una mierda de teléfono. Claro, pues digo yo. no, no Por, tú, eso digo, claro. digo, digo, digo. Por eso digo. Que muchas veces, quien me lo dice, tiene un iPhone que se ha gastado 1500 euros, pero le parece carísimo gastarse 350 euros o un poco más en, una, en unas gafas que le podría pero, durar. Pero mucha gente defiende que el teléfono lo usas todos los días para muchas cosas... Sí, sí, y ellos, y... No. ellos lo utilizan sobre todo cuando, cuando aprietan en el baño y cuando se hacen el selfie. No, yo no conozco claro. a muy, muy poquita gente que un iPhone 13 lo justifique. Ya bueno, sea de si cámara, de y meternos. ¿Eh? Claro, pero yo por ¿Eh? ejemplo, no soy el más fan de Apple, para nada. Soy mucho más defensor de Android, pero ¿qué porcentaje creéis que utiliza la gente de un teléfono de 1.500 euros? No, no el 10%. El 10%, si sí es lo mismo. O sea, es lo mismo. Si tú le quitaras el, el iPhone eh, y, y de repente y le metes dentro un iPhone de hace seis años, ahí le daría igual. Le daría igual, porque sí. no, ni, ni, ni está haciendo el lidar ni está utilizando las cámaras como debe, ni, o, o como supuestamente el máximo de que o sea, está está solo lo que para es que sacas el el teléfono y la gente te mira y te dice oh, Qué estatus social tienes. Exacto, exacto. Bueno. bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, nunca viene mal. Este es el recordatorio de todos los días de Real o Virtual. Comprar tecnología y no os dejéis eh, vender motos. Venga. Pues a ver si Valve tarda unos días en publicarle la revisa, por lo menos, yo sí. que sepa los que por lo menos le damos publicidad todos los meses hablando de vender motos lo hemos a, eh, vamos ya a tirarnos en, en marcha aquí está aquí está voz diciendo chavaladas eh, comprar comprar cosas comprar cosas bueno lo que os voy a leer literal las Venga. tres preguntas que creo que tienen que ver o sea literal lo que él dijo vale cómo crees que afectará a al mercado mainstream yo voy a traducir lo que he entendido es posible que a lo mejor me equivoque vale porque no está o sea, te joder, iba a decir codificado, trans, transcrito, transcrito. La... Sí. exactamente. Entonces, bueno, dice, esperamos que lo amplíe. Cambria es un dispositivo muy diferente a Quest, tiene un precio mucho más alto, tiene características muy diferentes, un conjunto de características mucho más grande, orientado a los profesionales, por lo que esperamos que amplíe el mercado principal. Yo, supongo que se refiere a, a que llegue a más gente como son los profesionales en este caso, no al consumidor final, como ya sabemos que no va. Eh, luego le preguntan, ¿Cuánto va a pasar hasta que se pueda trabajar todo el día en VR con alta resolución? O sea, que pueda trabajar todo el día en VR con, con alta resolución en mi Mac, ¿no? O sea, bueno, tu trabajo diario poder hacerlo en VR. Y se pensamos mucho en este tipo de cuestiones, obviamente. El texto de la resolución es importante, cosas como la capacidad de tener resuelto el conflicto de la acomodación de la vergencia, ¿no? El vergencia acomodance sí. son importantes. La comodidad del visor es importante, la duración de la batería es importante, la interfaz con la máquina es importante. Y dependiendo de tu sentido de esos factores, o sea de cómo te afecta a ti una cosa u otra, ¿no? Pues sí. en base a eso, pues hay personas que ya trabajan a día de hoy. De hecho, dice que en la empresa en meta hay gente que se pasa muchas horas con el visor, lógicamente ahora quien tenga que depurar y demás, ¿no? Incluso gente que codifica dentro, pues a lo mejor le, en vez de estar quitando el visor todo el rato. Pero la cuestión es que dice hay gente que todavía no lo soporta. Así que no va a ser un bang, como una explosión, ahí pum, ya está todo el mundo ahí. Va a ser un progreso constante en el tiempo. ¿vale? O sea, Cambria no va a venir a ser el visor, que todo el mundo va a usar 800 horas no laborales, o sea, 8, días, 8 horas al día. Eh, y luego la otra que le preguntan es si en el, en el programa de Joe Rogan se dijo que las piernas finalmente serían traqueadas mediante un modelo de IA. Puede dar más detalles. Y él dice, tenés piernas en tu propio avatar, todo esto refiriéndose a Horizon Wars, que no coinciden con tus piernas reales, es muy desconcertante para la gente. Pero, por supuesto, mantenemos esas en otras personas que miran y no se molestan en absoluto. O sea, tú ves las piernas de otro y no, no sabes realmente dónde tienes las piernas realmente. Entonces, eso no te molesta, ¿no? Entonces, dice que, que, que probablemente cuando tú mires a tus piernas no las verás, pero el que esté fuera las vea. Y esa sería su estrategia actual. O sea, que vas a, no vas a tener piernas virtualmente si miras tú, pero el que mire de fuera... Sí, es un poco la idea que, que comenta. Uh -huh. Y hay una cosa curiosa que dice, de cara a Cambria, si podrían traquear brazos y cintura, y dice que normalmente la gente no se da cuenta mucho de si la cintura o los brazos están en la misma posición que la real. O sea, si tú tienes avatar de cuerpo completo y no coincide los brazos con tus brazos... O sea, el brazo virtual no coincide con el brazo real, la misma posición pues que eso no le da mucha importancia, pero que las manos sí que se le, sí que se nota mucho más y que por eso no invierten en esa parte y extrapolan datos, ¿no? Como lo del ICA que hablamos muchas veces de, de en base de, a la posición de, de las manos en la cabeza tú puedes calcular dónde están los brazos eh, Andrés, Bueno, me, me pues, parece curioso eso Sí, eh, sí, si, si, un segundo, Andrés, ¿piernas o no piernas? O sea, tú eres, tú eres eh, voy a hacer, voy a hacer una, una espero que nadie se sienta mal por esta broma, ¿eh? Porque, claro, ya no lo sé. Pero, ¿tú eres más teniente de o eres... O, o sea, ¿pierna, piernas o no piernas. ¿Qué hacemos con los avatares? Eh, ¿Qué hacemos? A día, a día de hoy, mainstream, sin piernas. Sin piernas. Aunque debo de decirte que, que con los brazos ha eh, mejorado mucho. Es decir, al principio, los codos, cuando haces interpolación, los codos se podían ir. Pero, a día de hoy, no creo que aporte nada. Y la respuesta que ha dado este señor, según nos está contando Ramón, me parece muy bestia. Es decir, tu experiencia de usuario puede ser nefasta, sin embargo, como los demás, te verán bien las piernas y ya te sirve. O eso es lo que yo he... ¿no? Serás un Entendido. Serás un teleñeco, <risa> pues sí. Sí. Claro. Es que eh, he, he participado en proyectos en los cuales lo de las piernas no, era, no iba del todo bien. Y cuando tu experiencia, al moverte y mirar abajo, era... es, es perturbadora, pero tú cuando te mueves no vas a estar mirando de las piernas. Yo creo que realmente las piernas... Tú juegas, por ejemplo, en Bob Wars, que tienes avatar de cuerpo completo, y a mí nunca me ha molestado tener piernas virtuales. De hecho, me aporta más el poder mirar hacia abajo y ver las piernas. Sí. A mí la verdad es que y, me y me, sorprende me sorprende comentarios de Cloudhead, que son los de Pistol Whip, que digan que defiendan las manos flotantes solo, y no los brazos y tal. Es que hay unos tweets recientes que leí el otro día y me flipa, ¿no? que, que sigan apostando solo por las manos flotantes, pero bueno. No lo veo yo. No veo yo las piernas, no lo veo. No lo veo, hombre. Ya que estamos con piernas, eh, puedes seguir y entonces acabamos hablando de lo que está entre las piernas. Y, y sé que es, es una idiotez, pero es que me llama mucho la atención. O sea, al final eh, todo tiene un porqué. O sea, si te pones eh, igual que así no te lo hemos contado, pero pero eh, Andrés, que sepas que hay una cosa que, que traquea los dedos de los pies. ¿Eh? esto como tú como director de utilidad? operaciones piensa la, no, lo sé, no lo sé piensa y un día nos pones Un mensaje y nos no Yo le he encontrado la utilidad que traían los dedos de los pies no lo sé pues eh, es el nivel del, del, del micro este del otro día que vi que era para poder gritar y que no se te yese, era no eso eso bueno la, ¿Lo eh, lo eh, sí sí claro sí, ah, sí, sí, hemos, hemos digas, de hablado de este hemos hablado de este <ríe> <Esto>. <ríe> o sea <ríe> hola cariño eh, bueno, mi mujer Pero me pues, suelta un sopapo pero bueno, que sepas que esto, que esto ya esto lo hablamos y es que además fíjate lo había traído preparado porque sigue esas son, esas son las, es que no me acuerdo, era SIF, ¿no? Pero no, no mierda, no, no, no, por ejemplo tienen esto, el pebble Feel. el pebble Feel que lo que viene a ser es que frío y calor en la espalda por alguna razón, también bueno, va masaje, supongo yo, también tiene este. Que, que te este pones delante del espejo, todo esto son productor de ellos, ¿eh? Te pones delante del espejo y te dice si has utilizado la misma ropa que el día anterior. Y te dice, eh, te cuidado, que esto lo has utilizado el día anterior. Yo no sé. Cuidado, no, no, vaya no vaya a ser. No vaya a ser, no vaya a ser que te hayas equivocado y te hayas, puesto, que te hayas puesto. Y luego tiene esto, que a mí esto sí que me flipa, yo esto sí que me lo quería comprar, que es tu espacio personal. Que son unas orejeras Bluetooth. Que, <risa> Sí, como lo de los burros, que te hace que tú no veas a ellos, pero ellos te ven a ti. Entonces, tú te crees que no haces el ridículo porque no les ves a ellos, pero todo el mundo sabe que estás haciendo el ridículo. Entonces, a esa forma hay una... Hay, yo, yo, yo siento una empatía especial por estos productos. O sea, es, No valen para nada. O sea, la mayoría son... Pero claro, pero están ahí. Y esto es un prototipo. Pero que ya de verdad ya no ha dejado de ser prototipo, ya van a empezar a la venta. O sea... Uh -huh. Flipante. Yo esto cuando lo vi pensaba que era Antes de saber para qué servía Pensaba, mi mente perversa Digo, han inventado algo para darse besos en el Luego leí para qué servía Y no sé qué es peor Pues, que, pues no sé lo de los besos ahí ¿eh? No sé eh, Es que claro, es que hasta la horas de la noche Ya podemos hablar, somos adultos todos Pero claro, a dónde lleva eso Los kilómetros de desarrollo Que tiene eso son eh, En fin Venga Aquí le da el más cosas de... <risa> co vos, como digo, hace, Bueno, el resto de, de cosas, solo que sepáis que habló de MG, que todavía... Ha, o sea, que queda long time, ¿vale? O sea, mucho tiempo para que veamos el MG en un producto de consumidor. Sí. Porque tiene el reto de la miniaturización de los sensores, del hardware y también del software que saque provecho de ello. Eso ya veremos también habló que si en el futuro cuando tengamos uh -huh. visora R que sea la caña de estiloso de tamaño, cómodo pues que el móvil ya no hará falta eventualmente ¿no? con el tiempo eh, y que más cositas teníamos bueno, bueno yo creo que eso creo, sería lo más destacado Sí, dijo lo de la ya sabíamos lo de la conet. ¿no? pero Oscar, y, que te metas con la conet? había ¿Qué? dos cosas relacionadas con esto que era de lo del entorno este de, de, de, que tenías por ahí Ah, bueno, lo tenía un poco más, más después porque bah, me parecía un poco tal. Este es el, el, el entorno nuevo que va a llegar con Cambria. En teoría, esto es lo que supuestamente ha encontrado, que es el usuario Basti584, que ya había filtrado muchas cosas antes. Como decíamos muchas veces, es minero, ¿no? O sea, se dedica a, a minar los, los archivos de software de Oculus. Y en este caso encontró este entorno que se llamaría el nombre en clave Cascadia Vista y comenta que, que, no será, bueno, que cree que no estará disponible para todos y que podría ser en torno que tuviera Cambria por defecto bueno, claro, en torno a que tendría que ser curioso viajes virtuales, de, no, tú no, contigo no que eres un pobre de relación, que te has comprado el visor de 400, y, este solo para los de 1500 y una, y una tienda en teoría habría puesto el producto que después lo han quitado eh, con la información, aunque la información yo creo que la habían sacado de, de filtraciones y tal o, o realmente las filtraciones son correctas pero bueno, la cuestión es que estaba el peso que era algo que no habíamos oído hablar y se hablaba de 300 gramos que pesaría cambria bueno cuarto cuarto kilo de jamón que esto pues, esto ya. esto no es oficial ¿eh? esto en teoría estaría sacado de una tienda y no sabemos claro, bueno claro. Eso era era dos cosas entonces pues sí venga meta connect 11 de octubre si, si bueno si quieres tú Oscar, comienza ya la leo yo las bueno, frase. Ya, estas, sí, las sí, leo sí, ya pero... si quieres pues, vete leer, pero, vamos, bienvenidos al Metaconet eh, Lo único que yo quiero decir de la Metaconet Es que otro minero, porque esto claro Se trata solo de mineros <risa> Ha dicho que, que había encontrado por ahí una movida Que la tenía yo aquí para enseñarosla Y ha dicho que Se puede ver en VR No sé, sí. dice Titel, Experiencia, conet Se ah. puede ver en VR Y conectar Guay. Pero lo vimos en Venus que lo ves en plano Uh, sí a ver yo, digo yo digo yo no que digo yo que, ¿no? que, será que esté preparado para Horizon mantener ahí a, a, a yo que sé no lo sé o sea harán evento dentro de venues que está dentro de Horizon Worlds ahora mm. para verlo como, como hicieron otros años no digo yo sí sí eh, pues... qué querías contar de esto pues yo tengo ya aquí sí no par solo, solo para que sepáis un poco de qué va a ir el año pasado acordaros que fue el evento en el que compartieron su visión del metaverso. O sea, ¿cómo piensan que va a ser el metaverso? Pues aquí a 10 años vista, o oh, oh, oh, no, Pues la cuestión es, el año pasado compartimos nuestra visión del metaverso y este año veremos en qué nos encontramos, o sea, cómo nos encont o sea qué hay ahora ¿no? y lo que está por venir, tanto a corto plazo como a largo plazo. Descubre cómo el metaverso está siendo construido por muchos y por qué la colaboración es clave en todo. El 11 de octubre, con sesiones para desarrolladores y creadores disponibles a Ojo de Manda. Habrá Keynote y luego estarán las sesiones de... para que los desarrolladores pues, apretan de ciertos temas. ¿Mm. Y luego dicen, la MetaConnect es un evento virtual, vale no es presencial, sigue siendo virtual, de un día que explora la construcción del metaverso y el futuro de la realidad virtual y aumentada. Los líderes de la industria compartirán las últimas tecnologías y las sesiones para desarrolladores cubrirán cómo utilizarla. Nuestro vale, objetivo esto, es acercar bueno, el mundo y profundizar la conexión humana a través de nuevas experiencias. Hay mil millones de cosas, ya sabéis la Conet, eh, yo os aconsejo si podéis un día ir a una Conet, mola mucho, entre otras cosas porque eh, va... Hablas hace mucho tiempo que no salía de su habitación, pero este Carmax sí que se pasa por allí y hay un montón de... Entonces, a todo el mundo con el que te cruzas tiene mucha ilusión por la VR, ¿no? Entonces, es como un mundo... Eh, te pone mucho las pilas y te da bastante optimismo, ¿no? Y luego hay mucho desarrollador preguntando. Hay una sensación flotando en la conexión de que nadie sabe hacer nada. ¿no? de que todo el mundo está intentando hacer algo pero que nadie sabe realmente lo que funciona y lo que no, con lo cual es, no sé, es como un gustoc de la VR ¿no? es, es paz, amor y realidad virtual por el bien que le va a todos porque todo el que vaya es porque tiene un negocio de VR entonces ahí hay un eh, vamos a elevarnos y darnos palmaditas sobre todo palmaditas en la espalda, todo ¿no? yo te doy cremita, tú me das cremita como mola la realidad virtual eh, aprovechando lo de la Conet, esta semana nuestro gran gurú de esto, o por lo menos el mío eh, que se llama Michael Abras ha dado una charla, el hombre eh, ríete tú del cojín de Ramón la estantería que tiene Abras allí no la ha cambiado desde hace 25 años o sea, yo todas las charlas que me veo con este tiene el mismo fondo detrás o no sale de esa habitación o es la habitación del streaming que puede ser que la, que la tenga bueno, pues Abras ha estado contando cosas en esta, dura 35 minutos el vídeo no dice absolutamente nada bueno pero, o sea, nada bueno no nada nuevo pero sí que viene a decir un, un par de cosas y esto, una reflexión Andrés a ver ¿cómo verías tú o cómo ves tú lo que dice Abras de que la VR es como un PC y la R es como un móvil o sea la VR viene a sustituir lo que es un PC y la R vendría a sustituir lo que es el móvil tal cual, ¿eh? lo ha dicho hoy o sea, bueno, hace dos días pero lo dije también relacionado a nivel de trabajo, es decir, por eso lo de, la, lo de PC o, bueno, o el usuario para el día a día. Para el día, o sea, él, él lo que viene a decir es, eh, el PC se trabaja, o sea, por mucho que nos quejemos de que el PC esté muerto, hay millones de PCs en todas las oficinas del mundo que cumplen una función y luego el teléfono cumple otra función diferente. Entonces él viene a decir que la VR podría, podría venir a sustituir el PC y que la R sería muchísimo más usada en los en las terminales móviles. A mí me ha gustado. ¿eh? Estoy de acuerdo que, el, que el, el gran público entrará por AR. De hecho, creo que llegaremos todos a, a la VR a través de la R. Una R en todos los públicos con utilidades más del día a día es con creo que es con lo que todo el mundo entrará para luego llegar a la VR. Pero también creo en una simbiosis. Los dispositivos los veo como las dos cosas. No lo veo aislado como que uno estará a un lado y el otro en el otro, ni mucho menos. Y Cambria ya sería un ejemplo, ¿no? De VR, en algunos casos. O sea, los dispositivos que para las dos cosas. No que uno va a sustituir al otro. De hecho, no creo que lo sustituya la VR a los ordenadores. Uh -huh. Bueno. Pues, es, un día lo invitamos a Abra Así que nos lo cuenta aquí y, y discutimos Discutimos entre nosotros eh, eh, Abra se ha contado muchas cosas Porque ha contado entre otras cosas cómo eh, están funcionando Eso que se ha comprado de los noruegos Esto de tal, de la pulsera Esa que salía con la medio mano negra tal, Pues ellos tienen unos dispositivos parecidos Debe ser que no les salía las cuentas O que tenían que comprar mucho Tecnología y han dicho venga pues lo compramos Ya ha hecho y entonces Lo ha, lo ha hecho, eh, ha hablado también de, de la AR, de lo que él es la R, pero ha dejado, si no lo ha dicho 20 veces en el vídeo, no existe el software y el hardware para poder hacerlo y lo ha dicho 27 veces, como para justificar oye, que no vamos a sacar nada, que Apple no puede sacar nada que nadie puede sacar nada, porque esto no existe todavía, y si Facebook no lo tiene, porque vale millones, y no, o sea, ni, no es con dinero, si es que no ya me gustaría a mí, o sea es como la alquimia, ¿no? Si aunque tengas todo el dinero del mundo no vas a conseguir convertir una piedra en oro, pues esto es así. Entonces que le faltan muchísimos años, dice. Ya ni se moja, no, no dice ni, ni, ni los años. También ha hablado de los de los avatares, cosa que me ha hecho muchísima muchísima gracia, porque claro viene viene en una semana en el que el avatar que conocemos es este. Y claro, dice, esto es lo que estamos haciendo en Nosotros, como diciendo A los frikis que están en el edificio de enfrente Dejadnos, o sea, no nos mezcléis Porque lo que nosotros estamos haciendo es esto Y, y sí que me ha, Lo tenía, a ver si si, si eh, Aquí Mira, tengo tengo incluso el vídeo cuando lo explica Porque mola mogollón El, el a ver ¿Dónde estás, A ver, chaval, aquí Mira Bueno, él está hablando aquí de sus cosas ¿Ves? El de abajo a la derecha no tiene. No es el de arriba a la izquierda. ¿Vale? Es, es otro tío. Pero es increíble, ¿eh? es, es increíble la expresividad que están consiguiendo. Que seguramente esto sí que sea, sí que sea el, el futuro de verdad. ¿no? O sea, esto sí que. Uh -huh. Esto sí que ya va a crear. O sea, déjate claro cuál es la expresividad entre esto y esto. Vamos a ver dónde estamos, ¿no? O sea, ¿en hay qué que quedamos? empezar. O sea, no es por defender, pero hay que empezar en un punto y bueno. Podría pues empezar en algo más evolucionado, pero ya esa es la cuestión. Ramón bueno, siempre optimista. ¿Y el, el otro avatar? ¿El otro avatar lo meterías en las Quest 2? Hablaban de un chip dedicado para los de avatar en, en dentro de Quest, o sea que, que el hardware llevara un chip dedicado para conseguir esto. Claro. Es que esto, hombre, yo no sé los polígonos que hacen falta, no sé cuánto de optimizado está, pero esto es una maravilla, o sea, esto es, ya es flipante, ¿no? O sea, esto es lo que de verdad, si ya sí. se ha conseguido hacer, porque se ha conseguido hacer. Eh, yo que sé, no sé, yo creo que y sobre todo los ojos. A mí lo que me lo que me, me apasiona es la mirada de los ojos, ¿no? Que va a poder seguirte con la mirada, aunque cambies, ¿no? como estamos haciendo en la vida real, ¿no? <risa> no, pues eh, sí, flipante. Yo si quieres esto, eh, Ramón, te parece que un enlace con lo de ByFocus? que lo tenemos ahí todavía pendiente, porque una de las cosas de ByFocus sí, era solo era antes de ir los... ahí, o sea, que no me había dado cuenta había cerrado la meta con él. Y como comentaste que ibais a decir que qué creíais, pues solo aquí rápido decir qué esperáis que va a ocurrir el 11 de octubre. ¿Vosotros creéis que va a ser una con él como las que veníamos viendo años atrás? O va a ser también una cone rara como la del año pasado Donde fue más humo Entre comillas Mixta Va, va para, vosotros, para mixta, vosotros Mixta Yo Mi voto es mixta O sea, va a haber mucho humo porque lo necesitan Pero van a, como van a presentar Cambria pues Va a haber una parte real ¿no? De esto es lo que pueden eh, hacer Pues pon la foto, claro, si la has bajado Ah, sí eh, pru, pru, pru, pru, Aquí está la caja Eso sería una West. filtración de la caja pero, de esta, esta función, o sea, Que está claro. rulando por ahí Le echo zoom <risa> para que lo veáis mejor Esto es la Quest Pro La caja de 256 GB Que hay una cosa Que me cuadra Porque Me cuadra pero no me cuadra O sea, me cuadra por cómo es Pero no me cuadra por la operativa Andrés, tú te imaginas La cantidad de luz que le está entrando en los ojos ahora mismo de, de fuera pero pero, no, no, pero no tiene que tener su interfaz facial para para UR, pues para para que no lo veo. no veo. veo sé sé si o o no está bueno, sí que se ve algo ahí, como una sombra debajo. ¿Y para para por qué, qué el la normal este se pone sin eso? ¿Por Porque porque está Y está jugando, como no hemos visto nada, pues, pues no nos quiere enseñar nada. En mío ya hago lo que quiero. Sin facial, pues sin facial. Y sin lentes, y sin lentes. Pero sí que se ve algo ahí debajo, ¿no? O sea, lo veis, ¿no? En el centro, por ejemplo. ¿Se nota? Sí, bueno, es para esto, la nariz, ¿no? Parece sí. que es mucho fuerte sí, sí, para la algo, la nariz, pero no, no te cubre los lados. Esto viene, viene. Bueno, no bueno, está en el como... ángulo así, no sé. Pero algo tiene que tener, como tiene el Lynx, el R 1 ¿no? Que, que tiene también. Mm. Pues esto es lo que nos habéis dicho que han salido filtradas eh, Sí, tiene toda la pinta A ver, es la misma, misma, misma caja Que Quest, lo mismo Solo que bueno, con Quest 2, Quest 2. Sí. sí, Es lo mismo, porque Quest era negro Luego en algún momento decidieron que no podía ser negro Darth Vader no, nos hemos ido a la luz Bueno, si reales, pues ya está claro que va a ser Quest Pro Cosa sí, que sí, a ver, se después se de esto más? ¿Cómo creéis? Vete una porra, ¿cómo se va a llamar Cambria? Bueno, pues se va a llamar Quest Pro Ahora, pero la porra esta sí que mola ¿Cuánto dinero creéis que va a costar Cambria? Venga, Andrés, jefe de operaciones, jefe de producto Tú te digo, tengo Cambria Aquí en el este, y ahora tú dices ¿Va a costar? Venga, mojame 950 950 950, <risa> 950. oye, esto queda grabado, eh. bien bien 950, no tenemos leaks ¿eh? Esto no es un leak, nosotros no tenemos ni puñetera 950 eh, Uy, eso está justo debajo Del 1000, pero es Dos veces lo que vale cuesta eso es. eh, Ramón, mojate. La verdad es que no, no, no lo he pensado. Pero no pensado. si. Si eh, no, de estos cuatro meses. Es que como sé que se, se está fuera de mi alcance, no me he puesto. Off, off, off, off. A ver, no sé, di tu Oscar, es que no, no quiero mojarme. 1499, oh, sí, voy es a ser no. por decir más. Iba a decir vale, vale, vale, mil bueno, 1600. Por decir. comparado a lo vuestro. 1600, Ramón. <risa> eh, 950, Andrés. Lo estoy apuntando porque esto cuando llegue, venga por aquí, esperar, pero no hacerlo tan rápido. Rubén Marcos. Esto, esto, esto está grabado, el chat se queda aquí, Oscar. Como estamos en YouTube. Ah, que el chat se queda. 1400. Espera, sí. voy, a, voy a sacar un pantallazo, voy a sacar un pantallazo de, para que lo veáis. Vale. Eh, a ver, que sepáis que esto, esto, esto ya no vale deciros, ¿eh? Que os tengo aquí. Os tengo aquí. <risa> Y, y, y esto voy a seguir sacando tal. 1200, 999, 1300, 1200, 1300. Estamos hablando en euros, ¿eh? En euros. Sí. 1800, 1800. 1800. Oye, creo. tampoco sería tan raro ver un visor que cueste eso. No es ya lo eh, pero, pero es, no sé, pero, es Para profesionales. Ya, ya, ya. Eh, no te digo que no. te digo que no. Vamos a poner la misma caja. Eh, sí. 999, 999. O sea que 999 tal. 1499 como Pimax. 1.399, 1.200, o sea que todos estamos por ahí. Andrés, tú eres el que más has bajado, ¿eh? 950. Porque me... A ver, lo, lo he pensado igual rápido, pero, pero lo mantendría, ¿eh? Porque sí que me cuadraría mucho que después de este sacasen un, un, un, una siguiente versión más cara. Y si sale a 1.500 no creo que saquen una a es 2, es 1, 1, como, como sí que sabemos que oficialmente Sin han dicho bicho, significa, bicho. significativamente más que 800 dólares, pues, claro, significativamente más, no creo que sean solo 100 euros, ¿no? que serán por eso he dicho menos sobre los 1500 madre mía 1100 1299 700 Eduardo sí 700 cada imagina que luego vale 300, la... 349 y nos quedamos todo con caraguats <risa> que nos han troleado yo creo que no yo creo que no yo creo que lo tienen lo que pasa es que no lo quieren decir eh, porque saben que saben que van a pinchar bueno, van a pinchar bueno el, ah, por cierto, por cierto Porque mira, claro, yo esto lo, lo había traído eh, He encontrado, salía, estaba perdido por ahí en Reddit Navegando y, y, y una página china En el que alguien Ha deslizado lo que vale el Pico 3 ¿No? Lo, lo han desmontado de la manera que nos gustaría a nosotros ¿No? Lo han desmontado Con mucha profesionalidad Está todo en chino, no vais a entender nada Yo no he entendido la medita, Pero mola porque te, te pone todo, absolutamente Todo como, o sea, es súper limpio además, o sea, enhorabuena a quien ha hecho esto, porque te dice todo. Y todo este viaje de hardware de un visor que es igual que Quest 3, o sea que perdón, el que Quest 3 que cuerdos, es igual que Quest 2 y que mucha gente le mete en el mismo paquete de precio. Todo este rollo de cuántos chips de tal sirve para hacer una cosa que se llama BOM, que es el Bill of Materials, que es qué vale de verdad esto en la línea de, o sea, en el este de trabajo, en, en la línea de montaje quitando lo que vale el transporte eh, todo para finalidad tienes que pagar a los trabajadores o sea, lo que valen de verdad los cacharritos los chips bueno todos estos chips de Qualcomm que tiene 4 millones de Qualcomm o sea Qualcomm caro así así es como es sale aquí lo que valen las cosas la parte derecha es lo que valen las cosas y ahora traducido y ordenado es esto el costo completo del hardware que se lo lleva el SOC, el XR2, de Qualcomm, cuesta alrededor de 70. Ya sabemos por primera vez, sabemos de verdad, de verdad, lo que vale un chip. 70 euros, ¿vale? El XR2, el Qualcomm. Solo el Qualcomm. Luego, que es el 26% de todo el coste. Los costes representan una cuarta parte. La pantalla cuesta alrededor de 50 dólares. La pantalla de... Esto es muy parecido a Quest, porque si esto es pico es muy parecido a Quest 50, el módulo de la cámara cuesta alrededor de unos 24 dólares la ROM cuesta 18 dólares, la RAM cuesta 12 dólares el microprocesador, la pantalla ta, ta, todo cuesta dice el núcleo combinado de RAM, ROM y tal, 174, un total de 64 y al final son 272 dólares lo que vale si te si no fue. Pues Andrés, tú y yo mañana hablamos por aquí Oye, vamos a hacer un visor Y tú dices, venga, vale Vamos a hacer un visor y hacemos la lista de todas las cosas que queremos comprar Y esa lista de la compra nos sale 272 dólares Y ahora te digo, Andrés, ¿a cuánto lo ponemos de precio? Y entonces tú me dices como, como Facebook, ¿no? Me dices, vamos a ponerlo a 350 <risa> Y te digo, pues a lo mejor quebramos en dos semanas 299 dólares <risa> 299, Valía, <risa> 299, claro Claro. 272 solamente Lo que son Los cacharritos, o sea La física, comprarlo No ensamblarlo, no el diseño No la venta, postventa RMAs y todas los problemas No transporte, no publicidad crearlo, claro, eh. No crearlo, claro O sea que, que me, ha, me ha llamado muchísimo la atención Porque estas cosas Eh iluminan, ¿no? El mundo en el que Si esto no... fuera así, realmente no estarían vendiendo por debajo del coste en sí de los materiales, claro. Claro. Pues ahí está, y sobre todo los 70 eurazos que le mete Walcom por cada por cada cacharro vendido. Me pareció muchísimo. Yo pensé que era bastante menos porque sí las pantallas, bueno, las pantallas 50 dólares me parece barato, porque las pantallas siempre en la cabeza hemos tenido que eran muy caras y todo el tema de las, de las lentes te sale de nada, porque eso son nada, no sé si eran menos de 20 dólares eh, todo el tinglado alrededor o sea, sé que, que mira tú, uh -huh. ¿cómo están las cosas? pues ¿Cómo? bueno, si te parece pasamos ya a Vive si okay. Sí, vamos a fue un poco rapidito, porque ya por la hora que es. Sí, sí. O sea, ya se ha hablado de, de, la, de las posibilidades del tracking ocular. Me refiero, y el facial, porque habéis visto los codes avatar, lo que permitirá eso en el futuro. Pero a día de hoy, pues, ByFocus 3 es el autónomo, el visor autónomo estándarón nuevo de HTC. Pues han sacado dos accesorios para ponerlo más al día con lo que viene ahora que es el tracking facial, que es el dispositivo que hay debajo, que lleva una sola cámara y te permite captar hasta 38 expresiones, o sea, impresiones, expresiones faciales, que son mezcla de pues, los labios, la, los dientes, la lengua, las mejillas, sí. eh, la nariz, o sea, luego con los ojos también, con, gracias al ocular, y se conecta con ese USB debajo del visor y no necesita ningún adaptador ni nada raro. Su precio es de 100 euros sin IVA. Y luego el tracking ocular lleva un... Bueno, esta interfaz que veis aquí, que se acopla de forma magnética y permite que se siga pudiendo regular la, el IPD, ¿vale? el IPD fino. Y aparte de como el seguimiento ocular, pues añade también el fobite, en este caso, que veis aquí un vídeo de ejemplo. Ya sabéis que renderizar a mayor calidad, bueno, la calidad habitual, el centro, ¿no? Y el resto tiene una capa más intermedia y luego ya la borrosa de la periferia. Uh -huh. Y esto en teoría no lo notas porque tu, la vista funciona así también, ¿no? Y no claro, lo pillas, fijas. Barrio lo sí, tiene sí. y no lo pillas. Exacto, que no esto funciona, funciona en tiempo real y, y es un paso, un salto, y es lo, es lo que viene ahora. Y el precio de este de esta interfaz son 259 euros sin IVA. ¿vale? Todo esto está pensado para profesionales, porque es un viso para profesionales, aunque en teoría, pues no recuerdo ahora mismo si, si el Silver Focus te lo puede comprar cualquiera, pero como hachete siempre ha permitido que sí, bueno sí, pues yo creo que sí bueno es que está a la venta en la página de business de Vive ya sabéis business business. Sí, business business Andrés ¿cuánto de importante es la boca los gestos en una aplicación para para un cliente? no, no para nosotros hacer el gamba en VR chat y tal sino para un cliente o no. para una aplicación social bastante para una aplicación social bastante y para desarrolladores lo veo muy cómodo porque no me parece caro y es muy plug and play. Y, pero depende del proyecto. Yo estuve en un proyecto de un tema de, de psicología y se trabajaba en enviar hace varios años. Esto hubiese sido maravilloso. Uh -huh. Pero Bien. depende del proyecto. No, claro, claro. A, mí, a ver, a ver. Esto, esto para nosotros solo vale para que te lo enchufes y hagas muecas en VRChat. Eso es, eso es. Porque lo, lo bueno es que es compatible con OpenXR, con las APIs de tracking facial, con las APIs de seguimiento sí. ocular y también a través del streaming a PC. O sea, no que solo para sepa, nativos, solo sino tiene, para PC también. Lo tiene Neos, VRChat mm. y no sé quién más. Tiene soporte nativo a estas cosas en Avatar. Pero yo creo que cada vez va a ser más, más estándar. ¿no? Mm. Y esto es Pero... que también tiene soporte con un Real Engine para los, por ejemplo, si quieres usar metahumanos. Esto ¿no? es toda una grima que flipa. Para captura, ¿no? O sí. Esto para el Motion Capture, este, pues lo puedes utilizar para estudios, que se, o sea, nuevos uh -huh. desarrolladores, me refiero que se dediquen a esto profesionalmente, pues ahora tienen la captura de esta forma también. Uh -huh. Sí, no sé. Es que esto se hace, es lo de, se llama Valle Tenebroso, ¿no? Esto se acerca sí, mucho al Valle Tenebroso, que es real, que, pero no real. Y... Este es Tenebroso, ¿no? Pero, <ríe> sí. pero me refiero a que este es dagrimilla. El, los otros que has enseñado en el vídeo para nada porque eran mucho más reales este está en el paso antes claro. y este eh, si sí, el otro es que parecía humano realmente claro, esto es eh, si Cambria cuesta 1500 dólares ¿te lo compras? Mm, y, y ahí la dejamos la Vamos a dejar que, se, que se lo piense sabes que tire ahí sus horas y que no lo cuente al pues pronto. si, directamente con Ed habrá que ver qué ocurre con ...con Oculus Rift... ...o sea, bueno, que ocurre, Me refiero En 2020 anunciaron que no iban a hacer más visores... ...de solo PC... ...y que se iban a centrar en los standalone ...que podrían, o sea, que podrían no... ...que permiten la conexión a PC, como sabéis... ...por Airlink o por el cable Link... Sí. ...y lo que han anunciado ahora es que Oculus Rift va a tener de... ...o sea, va a quitar la función del chat en VR... ...a partir del 5 de octubre... ...y os quería recordar que en el pasado, para ponernos en situación... En diciembre de 2019, hubo una noticia de que la otra Oscar. Ah, <risa> oh, perdón. La, esta. De que la, las plataformas de Oculus incorporan chats y más componentes sociales impulsados por Facebook. Y fijaos lo que traigo subrayado. Eh, la nueva capa social impulsada por la tecnología de Facebook permite chatear con nuestros amigos... Y realizar más funciones impulsadas por la red social, siempre y cuando iniciemos sesión con nuestra cuenta de Facebook. Algo vale. que no será obligatorio, eso en ese momento, claro, no, en, vale. antes de que se anunciara después que sí. A la cosa. Para, pero que nos dejarán un futuro sin funciones sociales de no hacerlo. Pues como indican, a medida que extiendan los cambios, tal y igual. Bueno, la cuestión es que ellos nos adelantaban en aquel entonces que este cambio llegaría un momento que, pues que te quedarías sin ello, ¿no? esto era el chat, yo personalmente nunca lo llegué a usar, usaba el chat de voz, que no sé si también se lo cargan con esto, yo, yo, pero la verdad yo, yo, es que estando en PC me da un poco igual porque tengo Discord y me hace la misma función yo es que no, no yo, otro tú, ya imagínate un grupo de chat aquí dentro, con tu madre con tu hermano, con el, el trabajo <risa> con él, o sea no, hombre, pero esto era para las partidas que jugaras con amigos mola, sobre todo porque era era un coñazo el, el escribir es que el bueno, yo madre. ya sabéis que soy no, optimista Y lo que quiero decir es que Esto no tiene que significar que la plataforma de PC vaya a morir La plataforma de Rift Ellos compartieron Ay. en 2020 Que la plataforma Oculus PC seguiría adelante Y en aquel momento decían que habían visto un crecimiento significativo Gracias a Oculus sí. Link y que continuaría creciendo Gracias a los Necodome, a los Honor, títulos que ya llegaron en el pasado Y es verdad que ahora mismo no hay ninguno Solo PC que, que se espere, sí. de, de Oculus, de Meta. Eh, yo creo que no se puede encargar eso nunca. Como mucho llegar a el avalanche este, cuando llegue en su día, el, el, lo de la nube, ¿no? De ejecutar los juegos de PC en la nube. Pues no sé, yo no sé, yo, o sea, el PC es que yo le, le tengo aquí, o sea, vivo con él y de hecho llevo una semana donde era de Minecraft, que no sé por qué me ha dado la, la crisis de los 45 debe ser y estoy volviendo a Minecraft y, y, no, y, y es solo PC, o sea, y, y cuando juego y Racing es, o sea, yo el 90% de mi tiempo en VR es PC VR, vía WiFi claro, pero PC VR continuamente. Yo creo que fue un error integrar Facebook, por lo que se ha visto y cómo han regulado ahora con las cuentas de Meta. Y si esto tiene que ver con Facebook, pues bueno, como parecía esa noticia que os he puesto antes, pues nada, son consecuencias de, de las nuevas cuentas de Meta y que PC pues, les da un poco igual, porque sí que vas a poder seguir chateando con Quest, Quest 2 y con la aplicación del móvil de, de MetaQuest, uh -huh. aunque en Android se sigue llamando Oculus la aplicación. Bueno, pues eh, lo último, esto, ¿no? ¿no? esto es lo que tenemos de, de software. Vamos a pasar a los juegos ya por la hora que es para ir despidiéndonos y así así Andrés se puede cenar. Porque ya esto, esto de maltratar a los invitados como hacemos muchas veces. <risa> Hoy no te vamos a meter dos horas, Andrés, no te preocupes. El segundo día. Otra, no, ah, el segundo día. Solo si no habéis visto el trailer de Firewall Ultra, tenéis que verlo. Bueno, lo, puedo, lo vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Ellos comentan que es una mezcla de cinemáticas por lo que sea al principio y de gameplay real por lo que se ve después en teoría real en el sentido de que es el motor del juego. Vale, es posible que no sea exactamente así, pero sí que comentan que es el motor del juego y que, y que está en desarrollo. Y hay una cosa que comentan, que, que la historia del juego se desarrolla cinco años después del, del acontecimiento del primero, pero comentan que los contratistas y las localizaciones que conocemos han evolucionado para adaptarse a la nueva generación. Mm. Dice, hemos reconstruido por completo todos los modelos de personajes. Los mapas Bien. también se han sometido a un rediseño completo, con nuevas zonas y texturas. Eh, asimismo, habrá nueva, nuevas localizaciones y contratistas. Y mayor personalización. Lo que quiero decir es que parece que estemos hablando de... O sea, por lo de Ultra, parece como si fuera traerse el 1 mejorado, con la mayor calidad de PlayStation VR 2, y no algo mayor más elaborado de muchos años ¿no? o sea no sé la sensación que me da es ¿eh? que no quiere decir eso lo que sí que van a decir es que, a, que adaptan o sea que van a sacar provecho de todas las funciones nuevas de Playstation VR como el tracking ocular los gatillos adaptativos de, de los mandos de los sense el 4 de rendering Ajá. bueno los 110 grados de fuego eso poco, eso, no, eso pues va sí. de serie, ¿no? Claro, eso no tiene en el b claro. Bueno. <risa> claro, te o sea. pone 150 de FOP, ah, pues, eh, te quedas ahí y, dices, pues y si no... Y lo de 4K HDR <risa> es la combinada, ya sabes que por ojo es 2050, creo que era, o 2000 por 2020. Eh, no me acuerdo ah, para Andrés, esto, pero... una pregunta, eh, PSVR, eh, la 2, ¿tú crees que, como pensamos algunos, y aquí ya te voy dejando yo ahí para, para meterte un vías ahí. Eh, eh, ¿Va a venir a revolucionar o va a venir a, a regenerar la ilusión por la VR ¿O no? ¿O tú, tú crees que...? Más, rege más regenerar. Más rege a ver, está claro, es como lo de las gafas de, de Oculus. Son grandes que cuando... de Oculus, perdón, de, de Apple. Son grandes que cuando sacan, depende de qué productos, pues al gran público llega. Y yo le tengo muchas ganas, muchas ganas. Lo que pasa es que no sé si va a ampliar lo que estábamos viendo antes, ¿no? Ese dos era un 2%, ¿no, Ramón? Sí. No sé si va a hacer que todo eso suba en, en la vía ojalá, ojalá, no creo. ¿Va, ¿Va a ampliar un poquito? Sí. Lo que pasa es que tiene muy, muy, muy buena pinta. Uh -huh. pues, quizá más regenerar que, que crear no, no ¿Consideras, ¿Consideras el precio de entrada de una PSVR 2 más una PS5? Eh. No lo sé, es mucha puerta de entrada. Es, es un. Había vida cuenta que te, te va a durar cuatro años, cinco años, ¿no? Pero. No sé, tú como producto, o sea, cierras los ojos y dices, bueno, que cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vendemos? ¿no? Sin contexto lo veo complicado. Lo que pasa es que, sin contexto, en el mundo actual, tal y como están ahora los precios de, de última generación y todo lo que aporta, lo veo bien, lo veo bien. O sea, bajarlo de precio no creo que haría. Que la gente que no está dispuesta a comprárselo ahora se lo comprase. El Bien. que se lo compra no es por precio. Este tipo de producto. ...lo considero un producto de nicho que el que va valora mucho lo que va a comprar. Si lo bajases 100 euros, no haría que se ampliase en el, en el mercado. Entonces, si tienes. Yo, yo, dime, no, no sé cómo va a racionar la gente que, que compró PlayStation VR 1 o que tenía PlayStation 4. Y quizá no la acabo convenciendo por las limitaciones que tuviera el visor que tiene, ¿no? Que todas, todos conocemos, ¿no? No hace falta que diga yo ahora. Claro. Cuando vea la segunda parte, mejor dice, es que no no me gustó el primero, ¿no? Y si claro, no hay si alguien tú... ahí que le explique, realmente... Claro. Claro. Si tú ves esto, y además, dice, tengo aquí al cara rara este, que hemos puesto el vídeo 40 veces ya, ¿no? pero eh, tú ves esto... Es Claro, empiezas a decir, ostras, esto empieza a ir en serio, ¿no? Esto ya, ya da un salto de calidad, de generación, eh, juego lo que viene. A lo mejor bueno, eso. Ves, es... claro. falta ver las cartas. A sí. ver si la semana que viene el Tokyo Game Show, a ver si tenemos más, más anuncios. Hola. vas a decir algo, Andrés? No, no, que te, que te daba la razón, Ramón, con lo que decías que tendrá que convencer a muchos desilusionados. Eso sí. Pero el precio ahí no tendrá que ver, sino demostrar realmente lo que puede aportar. Volviendo a la pregunta de Oscar, ¿eh? uh -huh. que no lo no, veo no descabellado. Sí, bueno. pues de momento los dos juegos que ha anunciado sí, oficialmente Sony son Horizon Carlos de Mountain que es el vídeo que habéis visto basado en la franquicia Horizon, que será, ya sabéis que no llevamos a Aloy, sino que es una historia aparte diferente, y se supone que es un, no se supone es un juego completo, ¿vale? Ya veremos cuánto dure todo esto, pero tampoco hay falta de dure 800 horas para que sea un buen juego. Y la diferencia de que decía que parece que, que, que Firewall Ultra sea una versión Next Gen eh, con, donde va a traer mapas, nuevas no cosas, ¿no? Pero como parece que van a reutilizar ciertos mapas y ciertas cosas, por eso decía lo de, lo del Ultra, que parece que hay una versión Next Gen. Bueno, y, eh... Pero bueno, que lo importante es que, que lo va a mejorar, como dice el tracking ocular, va a permitir que cuando tú mires a ciertos puntos te active la interfaz del hat, de, de que ese, esa parte para qué sirve eso la gente va a flipar y también porque... para cambiar armas no sé eso bien cómo funcionará la ¿no verdad pues no sé te mirarás. A... Esto, al final será como si lleváramos en el juego un visor AR no porque nos bueno, aparecerá información ahí flotante no y la y luego para los jugadores que conozcáis el juego ya sabéis que era un juego que unos atacaban otros defendían había que coger un punto de acceso luego hackear un portátil pues este modo de juego va a seguir ahí, solo que habrá rondas y habrá servidores dedicados, es lo que han comentado de novedades. Bien, bien, me alegro me alegro por ello. El, tengo cuatro juegos de los que hablar, muy rapidito. Muy rapidito. Venga. El primero, eh, sabéis que somos muy fan, yo por lo menos, de este juego. Han sacado más, más mapas y más historias. Que se llama el... Unlegovel. El, el, el, <risa> Puzzle Bob el chorri juego Es que le odio a muerte, eh, Andrés eh, Pues han sacado 100 nuevos puzzles eh, pff, No sé, sé que hay muchos de vosotros Que le, que le dais a esto eh, Pero ¿es seguro, seguro. El... O era la versión física lo que ha salido sí, ahora Pues no sé, pero Playstation V remoto incluido Parcel Bob el 3D Claro, yo porque, porque es el Vacation Odyssey sí. Que es que, sí, que que que la, la edición física Mira tú las cantidades chorradas que te vienen en el juego. Bueno, oye, pues oye, sí, sí eh, guay. Muy bien. Ha salido también. Alguien ha hecho el VR. En VR chat, hablando. No, este es Neos, en Neos, que hablamos otro día de Neos. Ha hecho Mario Kart. Podéis entrar y mareos, porque tiene una pinta de marear que, que, que tal, pero si no, oye, pues echáis. E e e e e e y tenéis ahí el Mario Kart, que es una pena que Nintendo no esté sacando sus cosas, pero bueno. Este es otro como Apple. El día que lo saque, pues fliparemos, fliparemos. Ha salido un, el vídeo de Peaky Blinders. Peaky Blinders. Esto ha salido en Venecia. Ya ha salido no el vídeo del juego, sino una especie como de cinemática para enseñarnos los, los personajes de la serie. Yo reconozco que la serie a partir de, hecho, de la segunda temporada dejé de verla porque ya me parecía demasiada violencia. O sea, me parecía ya demasiado salvajismo por el salvaje. Ha sido la noticia más leída. Que ¿Ahora lo pondrá? Sí, pues Arthur, Selby, Businessman, Business, Business, Business, Veteran, están ahí. O sea, esto ya os digo que constructivo no va a ser, pero se ve. bueno ahí vas a poder matar a, a todo dicho viviente. Este ha salido hace poquito. Y el último, que este sí que me gusta, que es de puzzles, a su actualización a Smooth Locomotion. Aquellos de vosotros los que tengáis las piernas virtuales sacadas. Ya podéis jugar al juego sin teletransporte Y ya vais a poder mover Por todo eso El mundo, las estanterías Coger las cositas Genial. para compartirlas Crearlas ¿Y ¿Has jugado a este Andrés? ¿Te suena? No, no no, no, no, no lo conocía Pues es súper divertido Súper divertido Sobre todo el concepto de acero, darle, Grabar tus movimientos Darle otro botón para pararlo Moverte y se ha quedado un robot haciendo los movimientos que has grabado. Y entonces tienes que jugar Hostia. con varios, jugar... Al final hay 20 robots, o sea, sí. se monta un caos absoluto, en el cual todos tienen una razón muy sincronizada de conseguir al, un, un, bueno, un puzzle en particular, ¿no? O sea que... Pff, mola. Mola, mola. Pero tú mismo bueno. tú mismo haces todas las acciones y las, sí. y las claro. grabas. Es como claro. un lemmings pero en, en primera Eso, persona. Pero lo grabas y, gra y te dejas grabado tú. O sea, tú le das... Y yo que sé, das una palmada, sí, sí, sí, sí. y cuando te mueves, hay un tío, igual que tú, bueno, tu robot, que está dando una palmada en el sitio que tú has dado la palmada. Y entonces vas creando una una, sí, sí. Sí, una cadena de efectos que al final termina en resolver el puzzle. Y cuando vale, llegas al final, te hay das cuenta video de que, algo y... hay un vídeo en el canal que lo jugamos en directo. Sí, y mola, pues si y mola mucho. Te queda duda. Mola, mola mucho. Pues no, ya está, pero, esto es lo que eh. yo tenía de videojuegos. Eh, vamos pues con lo nada, más leído la, la comunidad web. y ya está, sí. sí. Venga, lo más leído esta semana en la web. Lo que te decía. Es verdad. <risa> el trailer. Peaky Blinders. Peaky Blinders sin Blinders. Verla en versión original que mola mucho, el, los acentos irlandeses que tiene. Sí, sigue, sigue tu boca. Picking Blinders Karma que anuncia que los 120 hercios van a dejar de ser una característica especial, lo hemos hablado pero solo para aquellos que han hecho los deberes y saben optimizar los juegos, el resto se quedarán en 72 o en 90, porque son unos losers y luego está Qualcomm y Meta firman una alianza estratégica en torno a Snapdragon. lo hablamos con Jimena el otro día, hablando de qué pasa con el resto tendrán que firmar cada uno su propia alianza estratégica, porque y ya lo habéis... tienen y lo tienen, porque habéis visto que no es el XR no es el XR2 Es que en una placa cualquiera Hay 17 Qualcomm dentro Vale Esto es Esto es el, esto es el tema Teníamos más cosas pero es mejor Yo creo que la, la mejor forma de terminar Es con ese vídeo Donde parece que todo le importa un carajo Así es como se juega a Beat saber A partir de ahora, que lo sepáis Una manera muy estupenda de terminar Muchísimas gracias Robiano por estar aquí un domingo más. Muchísimas gracias Andrés por pasarte a jugar a, la, a, a los metaversos con nosotros y a reflexionarlo. Vamos a ponernos en el centro. Y, y gracias Ramón. Pues nada, gracias a ti también, Oscar Gracias a todos como siempre. Mm, sí. Ya, bueno, a los que no veis en diferido igualmente. Y el martes, ¿sabes? creo que haremos ese primer programa del de, de Express de hardware, si no he Sí, es verdad, vamos a empezar a hacer un programa nuevo los martes que se llama Express Donde vamos a, a hacer pues eh, cosas de hardware que tengo, no lo veis aquí, pero tengo un montón de cajas por ahí abiertas y cosas raras eh, Vamos a empezar a hablar de una manera muy rapidita de ello, os enseñamos cómo es, eh, cómo lo hemos utilizado eh, Si nos gusta o no nos gusta, si mola o no mola, compráis o no compráis, eso ya Vale Así que nada, que muy bien. Hora 42 minutos de programa. Nos hemos comportado Andrés. Vamos bajando poco Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Algún día ya hora y media y iremos qué ha pasado aquí. Pero bueno, que nos vemos el martes, si Dios quiere. Poneros el visor, hablar bien de la VR, no como hacemos aquí a veces. Y ya sabéis, a compraros cambria o ir ahorrando o no o no o no, veremos. Un abrazo a todos. Venga, hasta Venga. luego, gracias. Hasta luego hasta luego hasta, gracias. luego, hasta luego. hasta luego, adiós.